No, les decía que este video va a ir a parar al canal Taller de Cortes y Correcciones, el canal que en marzo cumplimos seis años, seis años ya, increíble. Y tenemos eh, 15.700 15, 15, suscriptores. ¿No puedo creer 6 años? Es increíble. Pero aparte fueron casi mil videos, son, son 850 videos y este, eh, había días que hacíamos, con no me hacíamos... Uno, cada, cada dos días nos, nos fumamos un video directamente. Ahora estoy haciendo una vez por semana. ¿Qué se ve en ese canal? Bueno, en el año 97, eh, yo tuve la, la gracia del cielo de publicar un libro llamado Taller de Corte y Corrección. Ese libro ya tiene cinco ediciones en estos años y congregó a un montón de gente alrededor del, del proyecto. Ese, esa está la, la edición, eh, la primera fue una edición de Tapa Roja, eh, los que lo tienen ahí. Eh, a poco de salir apareció en lista de bestsellers, en, en Página 12, anduvo muy bien y se llenó, el taller se llenó de gente. Eh, cobré lo que tiene que cobrar un taller normal, Jorgelina es testiga este, de eso. Podría haber cobrado este, cualquier, cualquier cosa pero me hubiera llenado de gente no interesada en la literatura realmente, sino señora gorda que viene a ver, que a jugar a la canasta, una cosa así. Eh, esa, esa experiencia se canalizó en el taller, fue a parar el taller, el, el, al taller, al canal. Este, voy a hacer lo posible para... No, tengo un problema tensional, yo, me disculpen que no les avisé, pero lo hice ahora. La música no la puedo... O sea, mientras yo soy wagneriano, escucho música. lo que quiero decir es que me cuesta concentrarme. Así que si, si, si pierdo un momento el hilo, ustedes dicen «Marce, no hables de, de, de, de, de qué les da de comer a las gallinas, Habla de literatura que para eso viniste». Bueno, gracias. El, en el canal lo que estamos dando son tips de escritura, así como en el libro pero con ejemplos tomados del mismo taller. ¿Mm? Eh, que yo sepa es el único canal de literatura que lo hace porque hay un montón de canales de literatura que hablan de literatura. Está muy bien eso, es, es algo necesario. La teoría, cómo se empieza a escribir un cuento, cómo, cómo se traza una novela, cómo se van conformando los personajes, cómo se hacen los diálogos, bárbaro, qué es la literatura de, de, de caos, de terror, lo que sea, fantástico. Pero lo que nosotros trabajamos en el taller son clases, digamos, tipo filmaciones de operación a corazón abierto. A corazón abierto ¿no? porque el, el, el, hay un programa que se llama Screenium que te permite grabar lo que vos estás haciendo en la pantalla entonces, en el taller yo tengo dos pantallas una que está orientada para la gente y la otra que está orientada hacia mí entonces yo trabajo y la gente ve el trabajo como dijo Pablo Di Marco, dice tu sistema es muy sencillo vos laburás, nosotros aprendemos sí, sí. <risa> así es la historia eso va por osmosis y bueno, la, la idea es que después aparece el, el, digamos, la, eh, una, una, Jorgelina, por ejemplo, que de repente me, me, me, me encanta verlos volar a, a la gente mía, es algo, chicas, les voy a pedir un pedido, si se puede hacer, pueden bajar un poco la, la. porque no lo pueden cortar el parlante de acá, pero si lo pueden bajar, sería bárbaro, la verdad que lo agradeceríamos mucho. Para que se quede así. Es una civilización de una dictadura estereofónica. ¿eh? Porque si yo no quiero ver un cartel, no lo veo. Esto, esto no hay caso, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Mm? O sea, eh, me imponen la música que yo no quiero escuchar, me explico, a un volumen que yo no lo pondría nunca y en un lugar donde jamás lo pondría. Eh, Jorgelina es testigo eh, de horas que hemos pasado sábados que damos cursos de coordinación de talleres. ¿Te acordás? Sí. ¿Pusimos música en algún no momento? No. Jamás. ¿Se aburrió a alguien? No. Listo. Bueno, entonces está todo dicho. Parece que toquemos, toquemos fórmica, pero parece que ya estamos bien. Bueno, les decía entonces que eh, en ese canal se va al, al punto clave de la cuestión. Si de repente un personaje está huyendo de una casa, no es lo mismo decir salió de la casa que huyó de la casa, ¿eh? entonces bueno, eso se ve clarito, clarito en, en el taller mío en vivo y el que no puede asistir por una cuestión de lejanía o lo que sea puede seguir ese tipo de clases dentro del canal, es como una, como decía antes, una operación a corazón abierto en donde se ve, el que quiere ser cardiólogo en serio, se fuma esos, esos, esas, esos programas donde se ve operando el corazón, me explico, ahí está la, la clave del canal y para eso está hecho, que yo sepa, hasta ahora nadie me desmintió, y conocemos gente que está todo el día, todo el día en YouTube, no hay un canal así. Insisto, una cosa es hablar de teoría y otra es mostrar la práctica, cómo se puede llegar a mejorar algo. Por ejemplo, este, ese señor tenía muy mala puntería, ¿ok? Bueno, eso suena a una cosa informativa, de decir, o lo crees o no lo crees. Pero si vos pones, por ejemplo, eh, ese señor no le pegaba a una vaca dentro de un baño. ¿Ven? Ahí ya la, la cosa cambió bastante. ¿no? Eh, y esas cosas son las que nosotros vemos. Cómo pasar de una situación informativa a una cuestión, si se quiere, mostrativa. Pasar de algo que es una, un mero informe, digamos, a algo que tenga vida y movimiento. Por ejemplo, este, si a vos en el taller te dicen eh, Quiero que me demuestres a un personaje eh, este, muy triste por la muerte de su madre, ¿no? Entonces, bueno, vos, vos vas y sos obediente al taller, fiel al taller, decís Juan estaba muy triste por la muerte de su madre, ¿ok? Este, si lo llevas a un escritor amigo y eso, honestamente, te lo, te lo va a tirar por la cabeza con toda amabilidad, si es un tipo amable. Este, porque te va a decir, mira, acá no pasa nada, bueno, pero el gramático a mí me dijo que esto era la mejor oración del mundo, sujeto, verbo, predicado, sí, pero hay un problema, ¿no? ¿Cómo? No, no, no, le decía papá. Ah, perdón, pero no te identificás con el personaje, ¿eh? tenés que simplemente asistir a un, un informe, ¿eh? sentís el, el personaje se siente mal, ahora yo digo, salvo que sea la madre de Norman Bates en Psicosis, Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros está triste por la muerte de su madre. Entonces, vaya, vaya este redundancia. Eh, el escritor, ¿qué hace? Trabaja de esta manera. La última palada de tierra cayó sobre el ataúd. Juan, entre lágrimas, recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque. ¿Eh? ¿Cambió algo? Sí, Bueno, Indudablemente que es otra cosa. Acá, cuando empezamos el grupo de lectura, una de las cosas de las que nos detuvimos fue mostrar que la escritura literaria es diferente de la, de la, de la, de la escritura informativa que en esas cosas, ¿no? Claro. En, en, en, en involucrar los sentidos, o algunas sea, bueno, Lo he dicho veces. <risa> en involucrar los sentidos, mostrar más que decir. ¿no? Acá, hacemos un ejemplar del taller de corte y corrección, porque ahí tengo un ejemplo muy violento ah. Dame lo, meto, me lo el taller, eh, De victoria ah. entre las sombras quiero decir. Estaba ahí. Miren esto, por ejemplo. En el comienzo de la novela. A ver, a ver, a ver. En, este, en este momento de la novela el pibe se está rajando de la casa. Está de vacaciones en Marrey Plata y se raja de la casa, la situación en la casa es insoportable. Este, la, la madrastra lo, lo, lo tiene dominado al imbécil del, del padre, que es un pollerudo, este, lo caga a palo, ¿eh? Eh, y él se raja, no puede más, está de vacaciones en la casa de la abuela y se raja. Y dice, me cargué la mochila, abrí del todo la ventana y salté al jardín. El viento fresco de la costa me revolvió el pelo. La mañana olía sal y pescado unos perros ladraron a lo lejos, y el de los vecinos les contestó. ¿Eh? Este, esa situación sensorial, en este párrafo, yo me acuerdo, conscientemente, había intentado poner prácticamente todos los sentidos. Si a, si a una persona, eh, a un lector normal, vos le bombardeás los sentidos del personaje, por simpatía vas a bombardear también sus propios sentidos. ¿Mm? Eh, lo voy a repetir, me cargué la mochila, abrí de todo la ventana y salté al jardín, ¿Eh? ya tenemos una, un, una imagen táctil, ¿eh? salté al jardín, ya sentís el piso, el viento fresco de la costa me revolvió el pelo, ahí tenés una imagen térmica y otra imagen táctil también, ¿eh? la mañana olía a sal y pescado, una imagen olfativa. ¿eh? Unos perros ladraron a lo lejos y el de los vecinos les contestó. Ya con eso, simplemente, eh, vos salís de una situación de información, de decir, por ejemplo, eh, estaba muy lindo cuando salté de, de, de la ventana al jardín, la calle estaba muy linda, o muy fea, qué sé yo, ¿me explico? Entonces, esa, esa situación informativa, el escritor, ¿qué hace? Toma el material y lo convierte en otra cosa. Esa, esa es la, la clave. La, la palabra estética y el gozo estético que te da eh, precisamente una obra literaria, una obra musical, eh, sale de una palabra griega que inventó, eh, la adaptó un filósofo alemán, que era la palabra aistesis. ¿eh? La palabra aestesis en griego sale que significa sensación. ¿eh? Cuando una mujer va o iba, ahora ya no importa mucho, a una. Eh, sesión de estética integral, como se llamaba cuando nosotros éramos más jóvenes, este, ¿para qué hacía eso? Salía y este, el marido decía, estás sensacional, claro, si estética viene de eso, estética viene justamente de eso, Aistesis es sensación. Para poder provocar cuentos sensacionales, novelas sensacionales, tenés justamente que llegar a ese nivel de sensibilidad del lector, y ese nivel de sensibilidad lo logramos simplemente apelando a sus sentidos, directamente. Nunca me voy a olvidar de una novela de, de Stephen King. La novela es absolutamente olvidable, se llamaba Los Langoloides, apenas recuerdo nada, muy poco. Pero lo que no puedo olvidar es cuando el chico, en medio de la oscuridad del avión, cuando está tanteando las cosas porque se apagaron todas las luces del avión, sin querer toca la, este, el serumen de los auriculares, que te dan auriculares sí. bastante, bueno, esa sensación que me dio a mí yo todavía no la puedo olvidar. Esa, mirá, Es así, esa, esa, esa sensación es inolvidable. Bueno, está este de eh, a la deriva. De, sí. de, de, de, cuando dice pisó algo, y vos la no sabés lo con blanduzco. O sea, vos no sabes sí. que eso es como es tan poderosa la.. la porque ahí está sumado, además de la sensación táctil, está sumado eh, una, un, un tema de punto de vista. ¿Mm? Eh, yo, por ejemplo, si, si hay un objeto por acá y yo voy a... ¡Ah, Jorge Lina! Un poco de jugo, ¿viste? Y me lo llevo por delante, voy a decir chocó contra, un, contra algo duro o resbaladizo o, o pisó en falso sobre, sobre algo, que, algo temblequeante. No sé qué era, puede ser, por ejemplo, qué sé yo, un, un caracol sacado del, del, este, del mar o, o, un, o un carrito de un chico, un carrito de madera o un patín, de este, alguna cosa. Pero yo ahí, como autor, tengo que hacer una eh, escisión en mí. Por un lado, yo que tengo eso que sé que es un carrito, sé que es una almeja que me traje de Mar del Plata o, o, o un patín, yo lo no sé porque soy el autor. Así como Quiroga sabe que lo que pisó ese hombre fue una víbora. Lo que no sabemos es cuál. Pero Quiroga sabe como autor que el hombre pisó una víbora. Ahora, desde el punto de vista del personaje, y esta es una de las nociones teóricas más difíciles de poder comprender, desde el punto de vista del personaje, el personaje no lo ve, no sabe qué es eso. No sabe. No lo está viendo él. Y acá no corre eso del narrador omnisciente ni nada de eso. El narrador es omnisciente, en cierto, hasta cierto punto. ¿Mm? Eh, eso, lo que yo piso, no sé qué será, pisó algo blanduzco y punto, y después se verá en todo caso. Otra de las magias de la literatura es precisamente que no te muestren qué víbora pisó, por ahí pisó incluso hasta una iguana. Este, así que bueno, esa es una noción que tiene que ver con el sentido del tacto, por supuesto una, una imagen muy fuerte, porque lo sentís en tu propia planta de pie, Aún sin contexto, ¿no? Aún sin contexto, directamente. Y si no hagan la prueba de cerrar los ojos un momento, eh, no ahora porque vamos a perder tiempo, y siempre sale, la gente termina babeando, ¿no? Este, imaginar que estás en, en patas, te bajas de, de la cama, tanteas la, las pantuflas, sentís el frío de las baldosas, ta, ta, ta, ta, del parque, lo que sea, este, y vas a la cocina. La cocina está completamente oscura, es, abrís, la puerta de la heladera y hay un resplandor que sale de un, de un dados de luz también, pero en la heladera hay solamente un limón, ¿eh? un limón partido al, al medio. Entonces vos te llevas el limón a la boca, olés su aroma y después ahí apretás así. Bueno, yo ya estoy sintiendo la, la secreción que, que me da justamente ese morder el limón. ¿eh? Este, otra cosa es decir, tenía tenías y algo y, to y tomé algo en la heladera, ya está. Eso es un informe, ¿eh? hay que pasar justamente de esa zona de borrador de informativo a algo cósico, ¿eh? de lo ideico a lo cósico, pasar a algo que tiene que ver con los sentidos, ¿eh? con, con el palpar, con el tocar, con todo lo que tiene que ver con nuestro universo sensorial. Porque una persona, ustedes fíjense que la, la psicología todavía sigue diciendo y con razón que una persona sabe que está viva, simplemente gracias a su, a su aparato sensorial. Yo, por ejemplo, sé que estoy vivo en este momento, no estoy muerto, estoy vivo porque oigo vivo, veo la mirada atenta de ustedes y, y, y, este, y, y tranquilamente puedo percibir el frío del escritorio bajo mis brazos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés un personaje, Juan estaba muy triste por la muerte de su madre, es una información que a vos no te importa un pito como lector. ¿Qué te importa? Honestamente no son ni el amigo de Juan, no son Juan, nadie. Decís sí, simplemente que estaba triste. Ahora, cuando hablás de las paladas de tierra, vamos a repasarlo, en la última palada de tierra cayó sobre el ataúd Juan, entre lágrimas, recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque. ¿Eh? Ahí ya eh, hay un montón de, de sentidos ahí. Está el sentido del oído también, si la, Vamos al hecho del terrón de tierra, valga la redundancia, que cae en el ataúd. Entonces, vos decís, este tipo, eso, eso es inconsciente, este tipo le pasan las mismas cosas que a mí cuando toco un, un vaso y me llevo la naranja a la boca. ¿Me explico? Me de jugo de naranja. Ahí está. Ahí está. Este, y siento eso. Bueno, al personaje le pasa lo mismo que me pasa a mí. Quiere decir que si yo estoy vivo, porque insisto, sé que estoy vivo gracias a que estoy sabiendo el sabor de la naranja, este tipo que está acá ya no es de carne, ya no es de, de papel ni de tinta, es de carne y hueso. ¿Mm? Ahí ya cambió la cosa, se convierte en algo vivo, algo viviente. Sale de la cabeza del autor que tiene la idea de que este hombre va a pisar una víbora, que tiene la idea de que este pibe va a salir a la calle, sale de su cabeza como información. Y como si fuera un modem, ¿se acuerdan del modem que uno, el, el, un fax, ahora ya quedó en la lejanía, ¿no? Pero el fax tenía un modem, como tiene también el modem que nos trae la, la Wi-Fi de todos los días. Este, ustedes dicen, bueno, ¿cómo pasa esta hoja de papel? ¿Cómo pasa a una computadora que está a miles de kilómetros? A, una, a un fax que está a miles de kilómetros. ¿Por qué? Porque tiene un modem adentro, que hace que esos gráficos, esa, esa imagen gráfica, esa foto, ese plano, ese cuento, ese poema, que son de papel y de tinta, eh, se convierta en una señal sonora. Por eso, de esa manera, puede, por el tono telefónico, puede llegar al otro lado. ¿Qué hay en el otro lado? En el otro lado hay un lector, digamos, que también tiene un módem. Esa persona recibe la información, ese módem del fax la otra punta, recibe la, la información, que le estás mandando el ¿se acuerdan? ¿Eh? Bueno, todas así, bueno. Ese módem del otro lado convierte, esa, ese, esos ruidos los convierte en signos gráficos y así los imprime ¿eh? como el plano que salió originalmente. Bueno, lo mismo pasa con nosotros, ¿Nosotros ¿qué es un cuento, qué es un poema? Es algo que es de aire, eh, tiene mucho de acá y tiene mucho de acá, es pura, puro espíritu, pura sensibilidad en acción. Es una, digamos, es una experiencia de uno eh, y trata de compartirla con los demás, ya sea una experiencia ficticia o como la gran mayoría de los cuentos que ustedes han leído de 25 noches de insomnio, experiencias vividas este, por el autor. ¿eh? Acá hay un cuento, perdón que sí. ya, eh, que es la vez definitiva, que veímos en el grupo, se generó un clima como... Eh, eh, ese fue el primer cuento de Crípides, mejor dicho, el, el segundo cuento de Crípides. ¿En tu vida? Sí. sí. Ese cuento, creo que lo digo en la... ¿Cómo se llama? En, el, en la glosa, en el final. Sí, la marginaria. La, la, la marginaria, exactamente. Eh, Cuento, digamos que ese, ese episodio, el cuento está basado en el tono que tiene el gran narrador norteamericano Ambrose Bierce en el cuentazo ese, Aceite de Perro, ¿no? donde el personaje en primera persona cuenta los peores horrores posibles, pero lo cuenta como si contara cómo se tuvo un café con leche. ¿Ven? Este, el cuento de Bierce de es atroz, tanto como el mío, casi. El mío es un poquito más fuerte porque ha pasado muchos años y ya no hay tanto una, censura tan fuerte como, una auto-censura tan fuerte como en aquella época, por ejemplo. Pero bueno, la cuestión es que ese cuento tiene ese tono, ¿no? y ahí procuré sin duda, llevar a un grado extremo la, la cuestión sensacional. El problema es este, hay una gran diferencia entre, entre el efecto y el efectismo. ¿eh? El, el efectismo debe ser un abuso del efecto. Hoy estaba en un reportaje que me hicieron por la radio, estaba contando el narciso de los, los mayores lo recordaban perfectamente, que era en ese sí, momento, es bien, ustedes también no sé, eran, mayores, eran chiquititos. No ella no lo conoce. Usted? No, ella. Ustedes, ustedes agarraron la época del pulpo negro, que era, que era calamitosa, pero en una época este hombre fue un genio. Y vos sabés que.. Eh, eh, ¿Y hizo, el Fantasma de la lo hizo este, eh, previamente, incluso a cuando yo era, era chiquito, yo tenía 12 años cuando fue el hombre que volvió de la muerte. Eh, la, gran, la gran historia que después la hicieron desastrosamente en Canal 11 con Guido Peretti, una calamidad directamente. Con decirles que están haciendo una. Escuchen esto, por favor. Mira hasta dónde puede llegar la mediocridad. Estaban haciendo una autopsia, estaban sacándole una bala a un cadáver, ¿ok? Bueno, nosotros vamos a tirar habitualmente. ¿okay? Le abren, digamos, el, el cuerpo al, al finado y sacan una bala. ¿Saben lo que sacan? Un cartucho entero. No solo la punta, no lo no sé, serio, No solo la punta, sino también el fulminante, la camisa. Todo, todo, todo, todo. lo habían tirado con la mano. No, así. no, no. Pero, pero, sabes qué dolor ese tipo? se pega en un tiro de una vez, ¿viste? Estaba así, esta, dale, ve, está, está, Esas cosas, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si sí, yo no sé, yo pregunto. Pablo Di Marco tiene su novela, la, la, eh, Dios quiera que salga, eh, Vórtice. Eh. Este, era, era atroz. Este, la, la, el, al final de la novela aparecen armas a, a, a, cada, a cada rato y menos mal que estaba, estaba trabajando conmigo porque le digo, mira Pablo, no, la copeta no tira balas <risa> por ejemplo, o sea, está bien Pablo, desde luego incluso había un dato que yo no, ya no, no, no conocía que llamé a la armería del tiro federal para preguntar y un día nos encontramos con Pablo, habíamos ido a comer en frente estaba el armero que habló conmigo para y le digo, este te sacó de la cura ah, te, a a te voy a poner los agradecimientos de la novela le dijo el armero este, la cuestión es que el que no sabe bueno, pero hablando del efecto y del efectismo qué lindo se ve ahora no todos como, no, no, no tengo sí, razón ¿Eh? ¿Eh? un aplauso, eh? vamos un aplauso para el silencio ¡Oh! ¡Uh! Buah. Bueno, ahí está qué lindo acordate <risa> acordate acordate con quién bajó ah, ahora está más clarito con comisión se lo ¿Eh? Una oferta imposible de rehusar. <risa> <risa> Parece un caballo la caballo, un caballo en el mostrador. <risa> este, la cuestión es que Narciso obviamente hay una representación que hizo, como bien dijo recién la señora, eh, fantasma de la ópera. Bueno, el fantasma de la ópera en el teatro duró apenas 15 días. Eh, pero no fue porque fracasó. Fue porque Narciso había hecho un maquillaje tan impresionante, en una época que ni siquiera existía el plástico, ¿m? tallaba narices en, en, en zanahorias. ¿eh? negro. Exacto. Y en el teatro duró 15 días porque Narciso, el maquillaje que se había preparado para hacer el fantasma de la obra, Eric, de esa gran novela de Gastón Leroux, no podía repetirlo. Era cuestión de tener que desmaquillarse y volverse a maquillar, horas y horas y horas de laburo. Como la verdulería de hecho, las verdulería no, no, no, no, no cierran, eh, se dejan abierto todo, por, por, y la razón saben cuál es. pues decir, ¿cómo te abierta a la las de la mañana Porque no pueden volver a poner todo adentro, es una, una calamidad. todo lo dejan todo afuera y listo. Ya. Bueno, acá pasó lo mismo, 15 días duró. Y tiene una versión, miren lo que es el efecto: ¿no? una versión de Jekyll y Hyde, que es la gran novela de Stevenson. ¿eh? El, el, doctor, el, el, el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, lo tenía en teatro. ¿Saben cómo, cómo hizo la transformación? No apagaron las luces ni nada, se transformó delante de la gente. Recuerdan la historia, eh, hasta en los cintos lo vieron, Victor Miller, si al caso. Un científico se manda un brebaje y se convierte en lo peor de sí. El señor Jekyll, que dicho de paso no era tan virtuoso porque en su en su nombre está opuesto por yo asesino, she Kill, ¿eh? y el Mr. Hyde, que en lugar de ser con I latina, ¿eh? oculto, ocultar, era con H. ¿eh? Era su personalidad oculta que salía a flote. Bueno, ¿Mirlo? ahora, ¿cómo te va? ¿Qué, decís, ¿Cómo Qué sorpresa linda, Che. ¿Cómo estás? Bien. Arriba está acá. Venía al lado de míos. Así, así no está la... Dejalo, dejalo que él pasa por arriba Porque si no es un tirón Listo, ahí está Claro, ahora vamos a pasar por encima mío Ahí está Listo, mirá qué pior. Ahí está Camilo Ovega es un excelente poeta Se Trabajó un libro conmigo y la verdad que fue un placer Gracias, Marcelo. <risa> bueno, este, ¿en qué estaba? Bueno, eh, Narciso se convierte en el monstruo, se convierte eh, delante del público. ¿Cómo hicieron eso? El tipo cae desmayado después de tomarse el brebaje, y cuando se levanta es un monstruo espantoso. Había un escritorio con tapadama. ¿Saben lo que es el tapadama? No. Tapadama es una plancha de madera que se pone en los escritorios así o se ponía, ante la gente un poco más pudorosa que ahora, para que no se le vean las gambas a la chica. Se llama Tapadama y va todo junto, Tapadama. Se ponía ahí, entonces ¿qué pasa? Narciso cae sobre el escritorio y cuando se levanta queda convertido. Ese escritorio Tapadama tenía adentro, mueble de la gran perra, tenía tres operadores adentro y tenía en la superficie del escritorio, tenía tres agujeros uno para cada mano y otro para la cara. Entonces, un operador le encaja un guante con garras, el otro le encaja un guante con garras, otro, le, el que está en el medio, le encaja este, una prótesis, una dentadura, y ahí directamente una peluca. Cuando el tipo se hace? Pero fue un golpe aterrador. Bueno, eso es el efecto. Cuando uno abunda sobre eso, va a caer en la sobreabundancia. ¿Me explico? Y ahí entonces caemos en el efectivo. Cualquiera de nosotros busca provocar un efecto en el otro, cuando escribe, cuando se viste, cuando come, cuando habla, es así. Pero cuando uno se sobrepasa un poco, ¿eh? ya hay caer en la exageración y ya la cuestión termina por ser inverosímil. ¿eh? Este, eso es lo que hay que medir. Y con la sensación pasa lo mismo, porque así como la, la cara virtuosa del acto estético es la sensación, ya vimos que estética, viene de aistesis, que significa en griego sensación, la cara este, vil de la cosa sería el sensacionalismo, exactamente. ¿verdad? Está la sensación y su abuso es el sensacionalismo, está el efecto y su abuso es el efectivo. De eso tenemos que rajar eh, y siempre teniendo en cuenta el, el contexto en el que estamos escribiendo, porque por ahí, Cualquier elemento del cuento este que han señalado recién Jorgelina, eh, la vez definitiva, puesto en otro contexto, sonaría a efectista incluso, o a sensacionalista, pero te puedo asegurar que se puede ir mucho más allá en el horror. Yo tengo ideas que de repente no se pueden poner por escrito, no por una cuestión, entiéndase, ni de pudor moral ni nada de eso. Mis cuentos son más morales que los míos es imposible. Una especie de ceneca del siglo XXI en, en Argentina. ¿eh? Este, los que lo leyeron. A ver, puedo hacer una prueba. No levante la mano el que leyó mi libro. Listo. O sea que asumo que lo no leyeron todos, ¿no? No, no, ¿no? Ah, bueno, no. no, porque cuando uno dice, levante la mano eh, acá, de los que están acá, levante la mano el que escribe están así después cuando termina la conferencia te dice ¿sabes una cosa? yo escribo cuando decimos te preguntes entonces digo, bueno, ahora no levante la mano el que escribe entonces asumo que todo se cree. no. no todo. pasó que ella dijo que en el taller trabajaron juntos, pero como yo no voy al taller ah, bueno, no, sé de, no sé ni de qué trata el cuento así que estoy el cuento es una, un padre borracho que la, la destroza a, a patadas a la, por decirlo suave a la esposa y el pibe que se va de la casa Rafael Pinedo estaba escuchando ese cuento, yo lo estaba leyendo en público en la SEA, y él me decía que hijo de puta, ¿y cómo carajo va a terminar ese cuento? Porque eso es una, escala, una escalada del horror, y que lo de yo lo no sabe. Pero ¿cómo hacer para terminarlo? Bueno, el cuento en sí es cómo está escrito, qué hace el pibe con ese problema, porque no solo se arraja, no solo se arraja, hace, piensa y dice algunas otras cosas más. Pero eso es justamente el tono el que le da vigor a ese cuento. Desgraciadamente, eh, hombres que asesinan a mujeres, es, es, y hay mujeres que asesinan a hombres por otra parte, es el pan cotidiano. ¿eh? Desgraciadamente, cuanto más leyes creamos para que eso no pase, más pasa. No sé por qué será, pero parece que hay una inclinación del ser humano al mal. ¿no? La cuestión es que eso, si yo lo cuento tal cual pasa en mi cabeza, es una, una simple historia que pueden ver en el diario hoy, desgraciadamente, me explico, en la página de policiales. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo no soy un periodista, no soy un documentalista, tengo que trabajar como un escritor. Y al trabajar como un escritor empiezo a encontrar un código en común con el lector que hace que el cuento se convierta en una especie de conversación. Y la experiencia de este hombre, y la experiencia de esta mujer, y la experiencia del chico, que son los tres protagonistas del cuento, está narrado por el pibe en primera persona, se convierte en la experiencia propia del alma del lector. Entonces uno, digamos, dice, la pucha, esto está muy mal, pero yo ya lo sabía de antes eso. ¿Qué novedad me trae a mí que está muy mal que la revienten a palos a una mujer? ¿Qué me trae a mí? Es la manera en que uno lo cuenta. El cómo es el qué. El ¿Cómo yo lo cuente? va a convertir eso en un cuento atractivo, horrorosamente atractivo, pero atractivo al fin. ¿Ven? Entonces, no depende tanto de lo que se cuenta sino de cómo se cuenta. El, el que se cuenta puede ser incluso una historia, Julio Cortázar decía en algunos aspectos del cuento, hasta una piedra puede ser interesante si de ella nos habla un Henry James. ¿Mm? Este, Así que yo diría que hasta un asesinato puede ser interesante, que es algo repelente, puede ser eh, interesante y elevado a una categoría estética si lo contamos con los elementos y con los recursos propios del escritor y del narrador, desde luego. Es una conjunción de cosas, pero lo cierto es que vos cómo lo decís, determina el qué decís. No es al revés la cosa. Es más, la mayoría de los cuentos que yo escribo, no sé de entrada a dónde voy a llegar. Tengo una idea general y muy breve. A lo mejor algunos se siente identificado con esto que digo. Hay otros autores que necesitan, y está muy bien eso también, yo digo lo que hago yo. Y en el taller no preconizo en ninguno de los dos este, eh, métodos. Yo parto sin método. Yo me siento ante la computadora como quien va al cine. A ver qué tienen los enanos para los enanos que están alojados acá ¿eh? hay un filtro que hace que los enanos se detengan y le presta atención a algo ¿eh? que por ahí a la, a la gente común el escritor está loco, eso es, es así pero digamos, la, la gente común la gente cuerda, por ahí no le dan bola a eso por ahí pasa de lado ¿eh? pero como el escritor está muy muy enfermo sanamente enfermo y valga, valga la paradoja ¿eh? sería la literatura una especie de sana esquizofrenia si yo te hago vivir a vos la circunstancia emocional de los tres personas que acabo de escribir, estamos participando un cacho de un nivel de esquizofrenia bastante, bastante pronunciado. Uno deja de ser uno para ser David Copper y uno deja de ser uno para ser Martín Fierro o Jean Valjean. ¿Mm? Así que sí, pero es una esquizofrenia sana, indudablemente. Entonces yo me detengo eh, en ciertas cosas, digo acá hay cuento, acá puede llegar a haber un cuento, el último cuento era el 31 de diciembre. Habíamos ido con Nomi a pasar el Año Nuevo en el Tigre, un lugar maravilloso, alemán, Alpenhaus, genial, genial. En uno un lugares más hermoso del Tigre, el Arroyo Rama Negra. Bueno, nos dice, mira, hay un humedal que ustedes pueden pasear, ta, ta, ta. bueno, yo iba en tren de paseo, no estaba haciendo horas extras. Ojo, el escritor vive haciendo horas extras, no puede, no puede no hacerlo. Está con los ganchos, no podía tengo terminar un cuento, no. Está, por una cuestión de sensibilidad, está con garfios para entrarle al abordaje a las cosas que encuentro. Bueno, pasamos con hoy por el humedal, tranquilamente. Apareció una tortuga con una cabeza roja y, y, y amarilla, una cosa rarísima. No bien vio, se zambulló. Eh, gracias a Dios mosquitos no había, pero en mi cuento sí le venía mosquitos. Eran más bien insectos voladores, decía, con con picos ganchudos como anzuelos, ¿Ves? ya la cosa cambió un poco. Eh, pero la situación de estar solos los dos, no había nadie, éramos nosotros dos solos, paseando entre esa vegetación feraz, como diría algún autor del siglo XIX, una vegetación bien bien fornida, este, me dio a mí una sensación de, de inquietud, de, de, y dije, bueno, me siento y escribo algo, y salió la historia de un personaje que está eh, paseando con su esposa y el tipo se siente vigilado. ¿eh? Lo termina ese mismo día el cuento. Este, efectivamente lo estaban vigilando. Pero fíjense que eso, eh, cuando yo salía a pasear con Nomi, no pensé que iba a escribir nada sobre ese asunto. De repente la sensación me trajo la idea y la idea se fue desarrollando como una cebolla hasta llegar al corazón del cuento y no tenía la menor idea de dónde iba a terminar. Hay otra gente, como nos estaba diciendo, que sí, trabajan, digamos, con un criterio de primero va esto, después va esto, después va esto. Si les valen con eso, bárbaro. A mí, honestamente, si sí, me dicen qué es lo que más sirve y lo que te sirva a vos. Porque nosotros en el taller tenemos un... Daniel Dere, un pedazo de escritor este, que estuvo en el podio en el Fondo Nacional de las Artes y él, Daniel, no podía escribir si no tenía la historia armada. Daniel hacía el sistema de escaleta que se conoce en el cine A, B, C, y así va pasando hasta llegar. A mí, honestamente, la, la única vez que hice eso fue una historia que nunca llegué a escribir. No la escribí nunca. Es buena, ¿eh? porque no me lo olvido. Pero ya está, ya, ya fue inventada, ya fue escrita en mi cabeza, la tengo toda... no, no, no tengo ningún acicate ninguna que a mí me lleve a ver qué va a pasar, porque ya sé lo que va a pasar. Ya está, ya está cocinado y terminado. Claro. Eso me sirve a mí, no quiere decir que le sirva a los demás. ¿eh? Así que eso yo no puedo preconizar una cosa o la otra, porque cada uno es cada uno. Y eso lo hablamos con varios de los que Eximidas y cada uno nos va contando sí. su proceso. Como que no, la emoción mental. es el camino del cuento, ¿no? la propia emoción claro. es el camino del cuento. ¿sí? Es que exactamente, exactamente. Me parece maravilloso. A mí a me mí pasa eso, yo me voy enterando a medida que los personajes van haciendo cosas. Y como dice Stephen King, que usa también el mismo método, eh, o se deja usar por el método, Porque no es que uno elija tampoco, ¿no? uno no puede elegir. Y son cosas que estas que no se eligen. O te va bien con uno, o te va bien con la otra. Pero no se está diciendo, hoy oh, voy a escribir un cuento. Miren, una vez Ricardo Celarayán, que fue uno de los más grandes poetas argentinos del siglo XX, y éramos grandes amigos, me dice, vos sabés que un pibe una vez me dijo, te quiero mostrar mi novela. Bueno. Fantástico, traéla. Y Zellerayán y pensaba que se iba a venir con un fajo así de páginas, ¿viste? El tipo se viene con un rollito, con un rollito de, de papel de afiche, yo agarro y lo despliego. ¿No? Y Zellerayán me cuenta que estaba cruzado de flechas por todas partes, eh, este personaje después se cruza, y el tipo le explicaba como si fuera un plano, este personaje se va a cruzar con esto. se viene por acá, acá va un accidente, una esto, dicho de paso, y ni hace falta decirlo, esa novela jamás fue escrita. Jamás fue escrita. No era una novela. Era un plano de, de, de, de un plano de hidrográfico, qué sé yo. cauces y arroyos que van cruzándose hasta llegar al mar. ¿Qué querés te digo? Si este hombre le salví, bueno, vaya a ver, pero nunca se escribió eso. Y, y tu proceso, el, el otro día hablábamos acá en el grupo, eh, te lo comenté hace un rato cómo cambias el chip de hacer la escritura eh, literaria, digamos, sí. que tiene sensaciones, a pasar a una escritura, una escritura más académica, como son los libros de... Digamos, no, es eso. yo Directamente yo, es, como decís, cambio un switch acá, en la cabeza, profesionalmente me siento a escribir teoría. Teoría sí. para la práctica. ¿Y ese sí lo planeas Sí, eso sí. ¿Eso sí lo planeas lo, No planeo lo que está dentro. Si vos me decís ahora, Marce, ¿puedes improvisar una clase sobre el teatro Kabuki? Y bueno, pero no, no, lo, no lo voy a, a pensar tampoco. Voy a, a ver las cosas. Siempre parto, digamos, de algún ejemplo para la, la teoría, la no ficción, digamos, ¿no? Sí. O alguna nota para, para algún periódico, alguna cosa. Las glosas son un ejemplo. El estilo que yo uso en la marginaria que es muy distinto al estilo de los cuentos, es otra cosa. Ahí yo no trabajo tanto con la, lo sensorial, trabajo con un nivel de información que el lector necesita tener. Por un lado yo necesito decirlo y por otro lado el lector lo necesita. Hay gente que le gusta más la, la, la marginalia que los cuentos son así, la verdad. Y los cuentos, lo que nosotros miramos acá cuando leíamos el libro es que hay como, una gran, hay como un arco un cambio de voz, de tono, de... Ah, es, no, es muy variado. Exacto. Eh, ¿Vos ese tono lo encontrás mientras estás escribiendo claro, o, o lo, plato, tampoco eh, por, lo por algo que dijo ella. Eh, esa emo la emoción que te va, te va conduciendo por los meandros del cuento. Y después cuando vos tenés ya todo el bruto, digo, bueno, ¿qué tono se le puede dar a esto? Vamos a un caso, miren. Hay un cuento del segundo libro eh, que hay una palabra que es la palabra circunstante. ¿Sabes lo que significa que es un circunstante? Vos lo buscas en el diccionario y dice gente que anda por ahí, gente que anda alrededor. Salís a la calle, te encontrás con un circunstante en la esquina. otro. O sea, que no intervienen directamente en la trama de tu vida, ni en la trama de tu novela, ni en la trama de tu cuento. Son circunstantes, están circunstancialmente. Si fuera una ópera serían la comparsa, la gente que no canta pero que rellena el escenario. Te hacen de esclavos de Aida, te hacen de en la Buen, te hacen de pueblo burgués en, en, en la noche de, de Nochebuena, eh, en el Movius en la calle. Bueno, esos son los circunstantes. Yo eh, honestamente más de una vez lo dije en el taller. Esta palabra está bien conocer un montón de palabras porque van formando como un sustrato, eh, como una malla son las palabras, los ladrillos de la construcción de tu pensamiento. Si vos no tenés palabras nuevas, no vas a construir nada, aunque jamás uses la palabra circunstante. Yo digo, bien no usen gente, había un par de personas en la calle, paseantes en todo caso, que también es una palabra bastante antigua. Pero el cuento este transcurría en el jardín botánico y el narrador es un anciano. Y narra en primera persona. Entonces, en lugar de usar la palabra gente, paseantes y demás, uso la palabra circunstantes. Y en el contexto la gente entiende lo que quiero decir. Ustedes saben que 25 es una trilogía. Ahí tienen 25 Noches de Insomnio 2, ¿eh? que como dice Marcos Musto, que pueden adquirir en el Hall del Teatro ¿no? este, por apenas 300 pesitos. Este, así me, me, me banco el, no, el, el remis para llegar acá. Y, este, y va a haber un tercer tomo que sale este año, en el año 19, diciembre del 19, sale, en el, este año aparece 25, 25 años, y se me quedan cinco cuentos. Y como despedida, me da la impresión de que voy a escribir un cuento en segunda persona, que es una modalidad muy rara. ¿Me explico? Usted toma el vaso, se lo lleva a la boca, siente cómo se inunda de naranja su paladar, ¿me explico? Eso es una narración en segunda persona. ¿eh? Este, yo agarré el vaso, me lo llevé a la boca y sentí como la naranja inunda mi paladar. Ella se llevó el vaso a la boca y enseguida notó cómo la naranja invadía su paladar, etc. ¿eh? Respectivamente, segunda, primera y tercera persona. Los cuentos más habituales son, en primera, y, o en tercera, hay cierta paridad de los cuentos, ¿no? Pou, por ejemplo, tiene poco y nada cuentos escritos en tercera persona. Poe tiene, por ejemplo, el cuento eh, aquel de las habitaciones distintas, eh, ah, sí. de, de colores. Este, la máscara, La Máscara de la Muerte Roja. ¿Eh? Ese cuento está escrito en tercera persona, es uno de los pocos cuentos de Poe. Si me dicen que otro hay, la verdad que me tengo que poner a pensar. Corazón de la Torre, no, no, tor en, primeros en primeros primeros primera. Corazón en la primera. ¿Sí? ¿Sí? Este, ya lo sé, ya lo sé, soy nervioso, extremadamente nervioso. ¿eh? Pero tienen que haberme visto, cuando decidí matar al anciano, con cuánta cautela, con cuánto sigilo procedí. ¿eh? Entonces, tenemos una primera persona, un tipo que está del tomate, mal, que cuanto más trata... Ustedes, ustedes creen que estoy loco, pero sin embargo, cuanto más dice que no está loco, ¿no? es como a cuando le dice, mire que lo puedo ayudar con, esa, con su joroba, y a que está así, dice al doctor Frankenstein, Frank dice, ¡qué joroba! ¿no? Claro, bueno, este tipo está loco de atar, y nos damos cuenta a medida que él dice que no está loco. ¿no? Eso es maravilloso. Entonces, el gran desafío que me puse, que me propuse es que al escribir cuentos en primera persona no suenen iguales a otros cuentos míos escritos en primera persona el ejemplo clave es este del anciano que usó una palabra que yo en la vida, si a mí me dicen Marcia ¿algún día vas a escribir la palabra eh, consuetudinar o, o coadyuvaron en lugar de contribuyeron pasa, a priori yo te voy a decir que voy a decir contribuyeron pero nunca diga de esta agua no es de beber. Porque honestamente, a por ahí el verbo coadyuvar es mucho más eh, decidor, mucho más expresivo. Ustedes saben lo que es la hipotiposis, por ejemplo. ¿Qué enfermedad es la hipotiposis? ¿Eh? Hipotiposis igual des descripción. Si vos decís. Sí, sí. Acá voy a hacer una hipotiposis de un álamo, en medio del campo. Si sí, quiero hacer el canchero, bueno, vos no a hacer la hipotiposis, de manera tal que saquen la hoja, ¿verdad? ¿me explico? Le hago el canchero de esa manera y digo, ¿cómo sabe este tipo? No entendí un carajo lo que dijo, ¿no? pero ¿cómo, cómo sabe? sabe? No sabes cómo me aburrí, debe ser bueno, como me aburrí debe ser bueno, ¿viste? El otro día escuché a Wagner cinco horas y me embolé, ahora eso sí, debe ser buenísimo. Esas cosas es locas, ¿no? Pero bueno. La cuestión es que si a mí me dicen que, que alguna vez voy a usar la palabra de hipotiposis, en una charla como esta no, porque si, si algo trato de caracterizarme es de ser simple, claro, sencillo, directo. No andar con palabras raras ni nada de eso, ¿me explico? Pero existen, son palabras que existen y es bueno saberlas aunque uno no las use en la vida, porque esto no me lo sabe mejor que yo. El tema de la malla psicolingüística que se produce en una persona, que al final se apoya mucho mejor en esa red. ¿eh? Empiezan a aparecer asociaciones muy muy distintas. Uno es una especie de diccionario de sinónimos andante. Y tener esa conciencia y ese poder te hace pensar en que puedes escribir cualquier cosa. ¿eh? En ese punto yo estoy humildemente, lo digo, porque antes, miren, nunca lo sentí como ahora que tengo 61 años, nunca lo sentí ni cuando tenía 30, ni, no mi testigo, vivió la vida conmigo juntos, el año que. Este año cumplimos 41 años de habernos conocido. Este, yo te digo, un, decir la verdad, un cuento que ahora me, me cuesta cuatro horas, no me tardaba cuatro meses. Sí, y bueno, estos cuentos los de la mayor astucia del demonio, que también pueden adquirir en el hall del teatro, esos cuentos. Eh, fueron escritos en 1989 y 10 años para adelante y fue todo un trabajo y yo sé que si los agarro ahora para, porque le pedí a Laura Mazolo que fue la... usted la conocen a Laura fue la persona que editó ese libro <risa> eh, le pedí que me autorizara para utilizar cuentos de ese libro para poner en... que me gustan mucho me sigue gustando como si lo hubiera escrito otro para publicar en... El, el 25 noches de Insomnio 3. ¿Ven? Ahí está, en el tercer turno. Fantástico, yo sí que voy a agarrar esos puntos y voy a empezar a rebanar, voy a empezar a rebanar. No soy el mismo. Y Marcelo, vos eh, durante bastante tiempo viviste el cuento, después dejaste te metiste sí, la novela. Claro. ¿Y cómo volviste al cuento otra vez? Que, o, que... Bueno, fue, fue una cosa mágica directamente. Eh, resulta que... Hay una editorial llamada tinta. Me podría, señorita, me puede traer por favor un agua mineral con gas o una, co una coca una cocada y ¿qué? ¿Por qué? por ustedes si no no, no qué? No hay un no, no hay un restaurante, hay un restaurante que se llama Wido's para cuando lo lea. Le pedimos una manico. Ah, está está fresco. Sí, acá. Ah. Bueno, vayan rotando, así se van enfriando. El juego de la silla. Claro, el juego de la silla se van enfriando, se van enfriando democráticamente. Ahí atrás hay un saco mío también en el, sobre el asiento, así que pueden usarlo. Si es que... No sé. Pero te da justo, Lo que pasa es que a lo mejor te da justo da en la espalda. Bueno, volviendo a donde estábamos, este, resulta que a Nomi y a mi hija Florencia, que también es, es eh, profesora en, en Letras, este, la contratan de Tinta Fresca. ¿eh? Tinta Fresca es una editorial del grupo Clarín. ¿okay? Eh, sí, ¿Qué pregunta quería hacer? La eh, editorial del grupo Clarín, Tinta Fresca, las contratan a mi esposa y a y una de mis hijas. Estoy rodeado de profesoras de licenciadas en Letras en casa, así que... Este, para hacer un libro, un libro para chicos, ¿no? sí, un, sí, un, una parte del libro, un libro de texto, ¿no? Y me dice, no, me dice Marcelo, me dice, necesito un cuento de fantasmas, pero no tiene que tener esto, no tiene que, viste, estamos en una época dictatorial mal, ¿no? O sea, es la época más libre del mundo, pero no puedes poner chicos que se suiciden, no por, bueno. Entonces, no había que ofender a nadie, ¿me explico? Bueno. Era para niños. Para chicos de sexto de grado. Y teníamos que trabajar con cuentos de fantasmas. Eh, esta era la propuesta, además. Era, nos contrataron para escribir un capítulo basado en cuentos de fantasmas. Pero no podían ser fantasmas niños, no podían ser fantasmas familiares, no podían ser esto, no podían ser aquello. O sea, y inclusive, la... y inclusive, en esos textos, y lo, a veces adaptan el textos conocidos conocido, sí. los adaptan y lo vuelven a otra cosa porque no pueden eh, ponerlo tal cual y en no, lo, sí. lo han modificado María ¿no? sí. sí, sí, sí. Patricia Suárez me contó que ella era, también hacía ah, ¿sí? ¿sí? tenía, tenía una editorial de un estilo así y que había escrito un cuento de un enano que la editorial le dijeron que no, que tenían que hacer el cuento de un ñago, de un y un enano No, si, escúchame, no, la, la, la perdóname, la, la de, la, la, la, de la, la mala de la novela acá, el pibe le dice la gorda, porque es una mujer gorda. Yo no creo que ninguna gordita que ande por acá se sienta ofendida. A mí me decís persona redonda, Marcelo. Pero... Bueno, según los yanquis sería persona redondamente este, <ríe> paralela. No, no, al petizo le dicen, hombre, de cuya distancia de la coronilla al piso. Eh, sí, me... qué cosa. Eh, ¿viste? Yo soy ciego, yo soy sordo, yo soy judío, no me venga que soy afroamericano porque de África no vengo, soy jamaiquino, ¿viste? no me rompa las bolas. ¿eh? Bueno, este, llega un momento que la gente se harta. ¿no? Yo creo, honestamente, que si hubiera llegado a sudamericana esto hoy día, me dicen, sacale la bola. Sacale. <risa> O sea, es que en eso, es que desde que se publicó esta, en el año 2011 hasta ahora, aparecieron palabras nuevas. Apare apareció la palabra obesofobia. Una cosa como si uno fuera tan estúpido de discriminar a la gente por su peso, su altura. Para mí hay gente buena y gente mala, punto. Hay mujeres malas y mujeres buenas, hay hombres buenos y, y hombres malos. puede Bueno, estamos viendo una época de dictadura, es así. Y anda a contradecirlo, ¿no? Pero la cuestión es que eh, la misma gente criada, sí, te decía antes que no había que generalizar. <ríe> Entonces, bueno. Eh, volviendo a lo que estaba diciendo, no podíamos escribir nada. ¿no? No, o sea, los, los, el cuerpo que tenemos en casa, una ¿no? biblioteca de miles de libros, No empezamos a buscar, no, pero este no puede porque... Ah, este tampoco, Marcia no, no tengo cuento de fantasma para, para publicar. Yo agarré la computadora, hacía años que no escribí un cuento. Porque venía ya de haber eh, publicado esta novela, la escritura de una novela es tan distinta. A mí una vez me dijo mi maestro Vicente Batista, el cuento tiene 50.500 preceptos y deberes. La novela tiene uno solo. ¿Cuál es, Vincent? No aburrir. ¿Ven? La novela tiene ese precepto, no aburrir, punto. Yo lo aprendí mi maestro, ahorita te dé: no aburrir. Bueno, miren, uno de los días más felices de mi vida. Vicente. Yo me las puteadas, es que cuando vos te ibas de casa, bueno, a las puteadas limpias, pero creces, es como ir al gimnasio y que te duran todos los huesos. Yo salía de los del maestro a las puteadas, y uno de los días más felices, ¿sabes cuál fue? Cuando estábamos hablando por teléfono, me dice, Nene, me dice Nene, Nene, leí tu, tu libro. ¿Qué libro le digo? Era novela, ¿eh? y está muy buena, ¿eh? Viste, <risa> <risa> <risa> Viste que habla así esa. ¿eh? <risa> bueno, fue un día muy feliz. La verdad que es emocionante que un maestro tuyo te diga, anda, ¿viste? Cuando te vivió, cagando te para todo el tiempo. Así que llegaste a un momento de decir bueno, ahora me siento bien. También me sentía que en un reportaje dije, pasta, no escribo más cuentos. Yo acá me siento como un potro en el campo. Vamos a potrear de lo lindo, a revinchar, ¿viste? Bueno, bárbaro. la novela es eso la novela es expansión, va para adelante todo el tiempo, pa, pa, pa, pa, pa. Escribir una novela mala, hay que ser muy bruto para escribir una novela mala, ¿me explico? Eh, es como hacer un asado, alguien hace asado, a ver, no levante la mano el que hace asado. ¡Ah! Son todos asadores. No, no yo, no, no. No. No, no. no. Fantástico. No me confundes. ¿no? Claro, porque esa... ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? Ahí está, claro. Este, Bueno, la cuestión es que si vos vas a hacer un asado es como, imagínense agarrar un, un pan de heladera, una rebanada de pan, ponerla arriba de un sartén y con un tenedor dar la vuelta, para que no se te queme ni se haga demasiado rápido. Eh, si el fuego lo pones así, a esta altura, hagan ah, la prueba, del, compres un patty para no tirarlo después, ¿no? Pero pónganlo así, van a que el, el patty se te arrebató. Si vos lo pones acá, se va eh, cocinando despacito. Cuando llega la sangre de este lado, se lo da vuelta y ahí viene el otro proceso y listo. Ustedes talen maravillosamente. No hay que hacer nada, hay solamente que mirarlo, nada más. Y, y punto. Bueno, la novela es eso, la novela no hay que controlarla. ¿eh? La novela no hay que controlarla. Vos me dijiste una vez, eh, cuando estabas corrigiendo mi novela, eh, me acuerdo cómo me quedó grabado, que cuando vos escribiste Victoria entre las sombras fue como si te hubiera sacado un corsé. Exacto, sí. Eso, claro. y, la imagen es muy gráfica ¿Vos exacto, bueno ahí tenés el tema de lo cósico de donde partimos la información es, me sentí muy libre la otra, la parte literaria sentí que me estaba liberando y me sacaba un corsé corsé para los más jovencitos era una, este, una, una un artilugio para afinar la cintura si faja, y engrosar las ancas como una, faja? ¿eh? ¿Cómo ¿Cómo una, una faja? faja como una faja y en la, en la época Ballenas, se usaban ballenas, exactamente. Se usaban barbas de ballena que eran más o menos elásticas para no que las chicas no terminen el día hechas pure. Las ballenitas que se usan acá, por ejemplo, se llaman ballenitas justamente, o eso de plástico, en aquella época eran de, de ballena. ¿En un puesto ballena? Sí, sí, se, se, llama, se llamaban ballenitas, justamente por eso. Sí, sí, sí, las ahí adentro Un dardo con ¿Sí? la... ¿Sí? De arma, armas secretas ¿Sí? Bueno, camisa sí, Entonces yo agarré y me, me senté Me llevé la máquina, me senté Y a los 40 minutos le dije a Nomi Toma, léelo, a ver si te gusta Le encantó a Nomi, le encantó a mi hija y el tipo se hizo tres luquitas en aquella época en 40 minutos. Lo no, no, ¿no? probaron no, sin problemas en la historia, No, ningún es problema. Tenía, no, claro. estaba perfecto. Cumplía con todos los ¿Cumplía que que todas las, las, cosas las cosas. reglas. O sea, hizo un cuento bastante sí, cáustico. Sí, es bastante claro. el primero de todos. El, el, el vacío. Ca... El del vacío, del tipo que está esperando a la zombie para. El sí, bueno, justamente que resulta que había una mutación, ¿verdad? era el espectro, el espectro, ¿no? se ¿no? Exactamente, él lo está escuchando, Ricardo de Giorno, que es un especialista en, en el género de ciencia ficción, me dice, inventaste un monstruo nuevo, un zombie fantasma. <risa> un zombi fantasma. <risa> Digo, chao, bueno, la compraron, Fui a buscar el cheque, bueno. este traten de, de ganar guita con lo que hacen no solamente disfrutar lo que hacen sino también ganar plata ¿eh? lo otro es darle la plata al psicólogo lo, en serio, lo otro es darle la plata al psiquiatra vos tenés que hacer que los monstruos y los fantasmas que vos tenés en la cabeza te den guita a vos, no guita a los de vos. es un consejo que doy es terapéutico es totalmente liberador totalmente liberador es una de las funciones por las que se inventó el arte ¿no? para que se inventó el psiquiatra no pensaba así el señor Stalin que para él el arte era una, una, una propaganda al servicio de la revolución. ¿no? Pero la, la gente que hacía arte de verdad, sí, piensa, digamos, que entre otras cosas es muy liberador. Muy liberador. Te da guita, te, te trae alumnos, como en mi caso. La verdad que yo hoy día estoy ganando más que un ejecutivo, eso te lo garantizo. Pero no me, me ve, Marce, hasta mañana, ¿viste? <risa> no no paras de laburar, es la única. Estamos en una sociedad que, que todo sale como el café instantáneo. Pues yo, para llegar a este nivel, fueron 40 años de laburo. Cuando empecé en el año 79 del taller, la gente viene porque sabe que le voy a decir la verdad siempre. Una vez, un, un chico que le estaba enseñando a hacer coloquial al taller me dice, él coordinaba también, y me dice: ¿Y Vos, cuando hay algo que te trae que no te gusta, ¿qué les decís? ¿Cómo que le voy a decir? Le digo: Es una perfecta cagada. Pero le voy a decir por qué, porque si vos no le decís, no sirve para nada, el tipo se siente insultado, despreciado, pero vos le decís, mira, es una perfecta grada. por esto, por esto, por esto, por esto. Ahora bien, si vos haces esto, esto y lo vas allá, el texto va a caminar, o directamente decirle, mira, este cuento no quiero que perras ni tiempo ni plata, no va ni para atrás ni para adelante. Lo siento mucho, yo las novelas las la laburo de esa manera, Cualquier editor, cualquier escritor, cualquier estudioso, sabe positivamente que vos, leyendo el 20% de lo que te traen, por ejemplo, una novela de 150 páginas, te fumás las primeras 30. Si la novela no empezó a la página número 30, es decir, el 20% del total, quiere decir que nunca va a agarrar. ¿Viste la metáfora del asado? Agarró, ¿viste? Bueno. Eso me pasó a mí, era lo que estaba contando antes que empezaran a llegar ustedes, cuando Sudamericana me rechaza la primera versión de Victoria entre las sombras, Acá dice Sudamericana Joven Novela, quiere decir que después la a Me decía la chica que la leyó, me dice, mira Marcelo, la novela, digamos, no se puede publicar así, Vamos. Pero te voy a decir una cosa, a partir de la página número 14 no pude parar de leer. No pude pagar. Le faltaba un gancho inicial. ¿Qué? Le faltaba un gancho inicial y Le faltaba 14 páginas atrás. listo, Y empieza acá, listo. ¿A ustedes qué les interesa que yo les cuente cómo llegué de Buenos Aires acá si no hubo ni un solo incidente memorable ni narrable? ¿Qué les importa a ustedes? Ah, no, pero el tipo va y se fuma. 15 páginas ¿verdad? contando cómo Marcelino hubiese levantado, cómo se pegaron una ducha, cómo llamaron al rey. ¿Me, ¿me explico? ¿Y a quién le importa eso? Sin embargo, la gran mayoría de los cuentos de los primerizos empiezan así. Es una página y media dos, no es que sean mediocres, no saben. Cuando vos les enseñas, empiezan a saberlo, se dan cuenta. Entonces vos le decís, mirá, esto lo que vos hiciste acá, no está mal. Está pésimo ¿eh? Pero, ¿por qué razón? Porque no es literatura Pensemos en esto, le digo Tenés un personaje, digamos, de historieta ¿Mm? eh, Los historietistas, ¿qué hacen? Previamente, bocetan, trabajan y Lo ponen al tipo enojado Lo ponen con una pipa, lo ponen con una gorra Lo ponen leyendo, lo ponen durmiendo Besando, lo que sea, comiendo Lo que sea, ¿para qué? Para ellos mismos conocer a su personaje ellos de esa manera conocen al personaje, y cuando llega el momento, empieza el cuento. Pero los bocetos esos vos no los ves, salvo que sea un autor muy famoso y muestre, digamos, la, los, los bocetos de la obra. Eso le sirve a él. Entonces esas primeras dos páginas, los, todos los que vienen, yo como juego de concurso, siempre pasa lo mismo, se levantan, van al baño, desayunan, se toman el colectivo, llegan al trabajo, y cuando llegan al trabajo, se, Fernández, eh, no sabes la que te espera te están, te, están, te están sacando el cuero en la sala de, de gerencia volá, volá bueno, pregunto una cosa ¿no empezaría el cuento en esa primera línea? guión de diálogo Fernández, no sabes la que te espera le dijeron a Fernández cuando entró a la oficina volá, gerencia, que te espera. ya está, listo aquella mañana el señor se despertó convertido en un horrible insecto, punto Después te enterás de, lo que, de lo, lo, lo, la miseria humana de este hombre, la, la, el, el problema con su padre. te vas enterando de a poco. ¿Pero para qué contar que el señor Obrero Sanzas se levantó? sin sí, ni se pudo levantar. Estaba hecho una, una, nunca dice Kafka qué es lo que pasó, pero estaba hecho una pieza de 100 pies, por lo, que, por lo que describe. Y trata de cazar con la mandíbula, se la rompe toda tratando de abrir el picaporte. Bueno, el cuento empieza así. No, no dice cómo se conocieron los padres, cómo se pusieron de novio, cómo lo parieron, qué sé yo. Nada, empieza así, esa mañana, aquella mañana, el señor de años, o sea, después de un sueño intranquilo, se despertó convertido en un horrible insecto. Ya está, creer o reventar, pero a mí me gusta imaginarlo a Kafka, bocetando primero cómo se conocieron los padres, cómo, qué, qué era este hombre, cómo lo tuvieron en la lucería, etcétera, etcétera, para después desecharlo. Porque de esa manera uno va conociendo la materia narrativa que tiene y sobre todo va conociendo la psicología y el, y el espíritu de sus personajes. Se hace tanto carne en voz que cuando el tipo empieza a trabajar en el cuento nunca va a ser una cosa ilógica. Un ejemplo antes de ir al libro. Un ejemplo. Suponga así que ustedes están leyendo Patrulso, ¿ok? Bueno. Este de para lo más es jovencito era es un indio, sí, sí, este, sí, sí, bueno, hay torno. Sí, sí. torno. El miedo y volvió a salir hace pocos. Exacto. Supónganse qué pasa si de repente nosotros lo vemos a Isidoro Cañones durando 5 lucas en cánter. ¿Suena verosímil? ¿No? ¿Qué estarían pensando? Si lo gastan en el casino. No, no, no, va a robar, va a hacer algo. Claro, que, va a ser, que alguna trapisonda va a hacer con eso. Si no da puntada sin duda, es un vivillo. Y si es el prototipo del de argentino medio para sí, abajo, sí. de terror, ¿qué pasa con esa persona que yo veo que está donando algo? Y yo como ya lo conozco, como ya lo conozco, digo, este tipo algo va a ser. Va a estar eh, re, reduciendo réditos, va a estar deduciendo impuestos, algo va a ser. Pero no me creo que se volvió bueno de una historieta para la otra. Pará. Bueno, entonces el conocimiento del personaje como algo vivo hace que uno nunca se crea un personaje que jamás va a ser semejante cosa. Jamás va a ser semejante cosa. Papilla, para mí es un cuentazo, para mí es. Eso. Eh, tiene eso de que empieza, o sea, arranca con todo. <risa> claro. Arranca en el momento en que, que, que le ponen a la nueva brazos. Dame lo que lo tengo acá, lo voy a leer porque dura un minuto de lectura. Sí. Así lo, sí, lo que me sí. Gracias. La falta de puntuación, ¿no? Claro, exactamente. Es, es extraño, no lo de Es un procedimiento que se usó mucho en los años 60, en la época de la, lo, lo que fue acá el boom latinoamericano, y Jane Joyce ya lo había empleado hace muchos años en el capítulo final de Ulises, que los suecianos llaman el molílogo, el monólogo del Molly Bloom, que Es un fluido de la conciencia, como pasa acá. El, el stream of consciousness, el, el fluido de la conciencia que, que investigó William James, que de dicho paso era eh, primo de Henry James, el gran novelista Henry James. Bueno, eh, la cuestión es que en, en la época de digamos, de Joyce, eso cayó como una cosa completamente impensable. En los años 60 hubo una película de, de Truffaut, Un Hombre y una Mujer, que fue la primera vez en la historia del cine que se hizo una toma con una cámara, de 300, un traveling en 360 grados. Si yo le digo a Nomita, le digo, mira, Nomita, hace una cosa, no lo acuerdo, parate ahí en el medio, pero no se lo, se lo desecuadran todo el cuadro, parate ahí en el medio, y hace un plano de toda la gente, y no a mí, porque ya hay un entrenamiento cinéfilo. Y ya arriba a hacer esto, lo que al cine le costó 60 años, ¿me explico? Lo que al cine le costó 60 años, bueno, hoy día yo puedo hacer esto porque ya hay un entrenamiento, ya el actor ya no se chupa el dedo, ya sabe de qué lado. Cuando vino la gran novela argentina que para mí es, y sigue siendo hasta ahora, Adán Buenos Aires de Marellal, Maréchal fue acá, uno de los de los años 40, fue uno de los, de los mejores lectores de Joyce. Vos, una persona estudiosa de Joyce, yo daba cursos sobre Joyce a, a los 19 años, este, una persona estudiosa de Joyce, cuando agarra el Adán Buenos Aires, que fue posterior a ahí unos pocos años, dice, la puta, ¿qué lectura que se mandó este hombre? Esto es el Ulises a la porteña. ¿Quién lo ha leído? Es una hermosura, lamentablemente está medio olvidado, hay que volver a reclotarlo. Adán-Buenos Aires, ¿eh? este, y tiene este, este tipo de juegos, ¿eh? pero también los tenía en su momento eh, aquel, aquel viaje de Stern, Lawrence Stern, eh, Las aventuras del caballero Tristan Shandy, que fue una novela del los, de los, de 1700 en Inglaterra. Nosotros ni estábamos todavía en la independencia, que ya, por ejemplo, eh, Stern, Lawrence Stern, eh, trabaja con un criterio rupturista que se llamaría hoy día, por ejemplo, dejando una página en blanco en su novela para que el lector la complete. Este, y, y dice, por favor, dibuje acá cómo sería la mujer ideal para usted. Bueno, pues, lo dibuja, participa, ven, lo que es eso, está participando de la misma obra, como hacen en la última película de Black Mirror, que uno elige, Vos sos, porque el personaje dice en un momento, me siento que alguien está eligiendo por mí. Claro, sí, es el espectador, sí, te... esa parte de muy es genial. De Netflix, genial. genial, te está involucrando en la obra a vos como personaje. Bueno, lo mismo hizo Stern hace 300 años, entonces el macho agarra y dice, bueno, en esta hoja en blanco usted dibuje a la mujer perfecta, a la mujer ideal para usted. Bueno, uno dibuja y cuando das vuelta a la hoja dice, Ahora compárenla con su mujer y va a ver que no se parecen en nada. Es increíble. Eso estamos hablando del 1700. O sea, ya estaba todo hecho. Y en los años 60 se. En los años 60 empieza una cuestión rupturista latinoamericana. Yo me reía porque a mí en esa época me preguntaban, Marce, ¿cuál es el mejor autor latinoamericano para hoy? Borges. No, no, digo latino claro, están pensando en los zurdos, rupturistas y todo. Claro, no, no está en la cabeza de la gente que Borges es un autor latinoamericano. Es increíble, pero es así. Así que este, hubo una, un montón de rupturas al pedo. ¿okay? Eh, eh, gente que me conoce dice, este es el autor del taller de construcción. Cuando yo empecé a leer ese texto sin puntos ni comas, digo, qué raro, pero no es al pedo tiene una razón de ser. Esa es la cuestión. O sea, a esta altura del partido yo diría que incluso trabajar con ese criterio de falta de puntuación se hace una cosa anacrónica. Es algo que se hacía hace 60 años, si vamos al caso. Ya bastante, ya bastante. Así que digo, bueno, empleamos esta paleta, este, viste lo que vos señalaste, me encanta eso. Me hizo muy feliz. La diversidad, ¿eh? la pluralidad de voces que tiene el cuento, y de estilos, y de lugares, otros señalaban también el tono, el tono, lo politonal, digamos, ¿no? Y lo que me gusta también es que hay escenarios muy diferentes también. No pasan las cosas siempre en una oficina, en un bar o en el dormitorio. por ejemplo, ves este cuento papilla o nunca la soledad fue una locura y son como tiene atención, y lees el cuento de Spatoletti, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, el de, de los locos. Y es un cuento que hace humor. Sí, de humor. Eh, Totalmente. Sí. Vamos a leer Papilla, ya que está. Empieza así, sin tabulación, y la palabra ahora, que es la primera palabra del cuento, empieza en minúscula. ¿Ven? Y ustedes van a decir después por qué yo, que no es un capricho ni para ser el bananita ni el vanguardista, porque yo usé este estilo. ¿eh? Así que pónganse en órbita y ya no lo el cuento, sí. No, que Listo. Ahí va. No, no, no todos. 55 me dijiste. Sí, ah, Yo me leí, pero ya que me leí la Biblia de punta a punta. Bueno. Pero él no. Ahora que me dieron en brazos a la bebé ya van a ver cómo soy capaz yo de cuidarla de este sofá. Yo la loca de la familia, yo las separada sin tener el secundario, yo ganando un sueldo de mierda, yo la que sin mil años tuvo un marido que se estaba cogiendo a la vecina durante dos años enteros delante de su propia narices, yo la que el hermano vivía tocándole el culo cada vez que pasaba al lado del hijo de puta, que él se cansó bien y se recibió de arquitecto y vive en este departamentazo, y tuvieron con la cheta de la mujer un hijo precioso que le dio esta primera nieta preciosa que tiene olor a bebita preciosa. Como todas las bebitas preciosas, yo que no me pesa nada en estos brazos de laburanta que jamás llega a fin de mes mientras estos mierdas me están refregando en la cara su reputísima hita y yo se me ocurre levantarme despacio entre los parientes que ya están brindando en esta fecha inolvidable del Año Nuevo, que será más inolvidable todavía gracias a yo, que ahora me decido a levantarme del sofá con la beba en brazos yo, cuando le devuelvo a la mujer de mi sobrino que se me cruza y me dice: Viste, tía Elena, qué linda gordita, y yo que no pude tener ni un puto hijo por el aborto que me hicieron de pendeja, yo no le contesto un carajo a la madre de la beba, y yo saliendo ahora al balcón con la beba en brazos y en el aire, ya la beba y 12 pisos. Mm -hmm, terrible. Terrible. Me vas a disculpar, yo le tengo Bueno, mal. gracias por, por no, la, no, la, no la ráctica, eh. Muchísimas gracias. Bueno, haber ver, mira, la verdad que lo lamento muchísimo bueno, es un compromiso que no lo tengo. Hay veces que sí. mayor. Bueno, chicas. igual va a salir en el canal. Entonces, sí, vos puedes. No, sí, sí, voy Vista. a poner abajo. Bueno, a ver, ¿quién me dice por qué escribí así? Bueno. Dale. <risa> no, no, no, no, no. Eh, para mí porque era un pensamiento interno de ella, se lo monólogo. Sí. Ahora, te hago una pregunta. Sí. Hay un montón de personajes de literatura universal que tienen pensamientos internos de ellos y trabajan, sus autores trabajan con un criterio de puntuación tradicional, legible. Hay un elemento más ahí. Igualmente te quería preguntar, porque vos todas estas cosas, todos estos elementos que mencionas en papilla, están en la marginalia, como hay un montón de otros elementos que están en marginalia. Y te iba a preguntar, vos decías, los lectores no se chupan el dedo, pero sin embargo hay una cantidad enorme de datos y de explicaciones, casi como diciéndole al lector cómo tiene que dar los cuentos. Y sí. En ese sentido, ¿cuánto, o sea, ¿cuánto pensás en el lector a la hora de escribir? Todo el tiempo. ¿Sí? No, no, hay, digamos, no hay coma que yo no ponga que no esté calculando qué va a pasar. Es imposible. Eh, digamos, yo sé que queda muy bien decir que uno no piensa en el lector. Una vez estaba en una.. Yo no entendía nada de lo que estaban leyendo, no, no voy a decir la, la, la persona que estaba leyendo su cosa, pero se estableció una especie de diálogo. Y yo le pregunté muy temente, digo, pero vos, vos pensás en el lector, vos este... no se entendía un carajo. Y este.. Perdón, un carajo a la vela no se entendía. ¿Está claro? para, o sea, para ser más gráfico. Bueno. Eh, ¿Saben qué? La chica me dice, yo no pienso en el lector, tiene un nivel de agresión terrible, yo no pienso en el lector, pero se ve que vos sí. Y sí, ¿qué crees que te diga? Honestamente, estoy, estoy, es una cuestión de respeto para el otro, eh, el hecho de estar pensando en lo que vos estás haciendo, salga bien o mal el cuento, pero vos estás, digamos, como dice en ¿no? un reportaje pequeño que le hice para taller de corte y corrección, vos hablas literatura como un acto de, de habla diferido, ¿Por qué diferido? Porque uno no tiene la oportunidad de, de, de, de llamar por teléfono a, a, a María Kodama y decirle qué, qué quiso decir Borges en este lugar, de, en tal párrafo de su cuento. La literatura se la tiene que bancar por sí misma. Entonces, si vos escribís, por ejemplo, salió de la oficina enferma y lo escribiste así como lo digo, sin ninguna puntuación, corres el riesgo de que el lector entienda que alguien salió de una oficina enferma. Si yo no pienso en el lector, me va a entender Mongo eso. Yo quiero decir que ella, enferma, salió de la oficina. Entonces, si yo, porque no pienso en el lector, agarro y no le pongo una coma después de oficina, o no invierto el hiperbato ni digo, ella enferma salió de la oficina, la gente va a pensar que yo quise decir que una, una oficina enferma. Y si resulta que yo estoy con un criterio anfibológico, esta, esto es una ambigüedad buscada, con un vehículo anfibio que va por tierra y por agua, voy a decir eso para que el lector diga, para un cachito, ¿qué me quiso decir este? ¿Que la oficina es la enferma o la enferma es la chica? ¿Me explico? Otra cosa es decir, ¿pero qué me quiso decir este? ¿Que la oficina la enferma o la enferma a la chica? Son dos tonos distintos, ¿eh? Cuando vos lo buscás es gozoso, cuando vos no lo buscás es desastroso. Entonces, mi recomendación es que cuando algún autor ande por ahí y diga que él no piensa en el lector, ustedes leanlo Y una vez que lo leyeron, díganle, se nota, flaco, se nota que no pensás en el lector. Ah, yo soy artista. que sí, pero yo soy un lector. La moda, dejar los cuentos sin terminar. Hay una autora que anda por ahí que dice que eh, dice, yo no, no tengo por qué hacerme cargo de la angustia del lector, porque le, le critican justamente que no termina sus cuentos. No tengo por qué hacerme cargo de la angustia. Ah, mirá qué bien, yo, yo contrato a un pintor. no el tipo me pinta cuatro paredes y me falta una. El eh, eh, vení, vení, por favor, eh, falta una. Ah, yo no me voy a hacer cargo de la ausencia psicológica tuya, que el vacío que sentís espiritualmente, que te falta una pared para pintar, es lo mismo. ¿Pero quién es la autora? No lo voy a decir. <risa> No lo, voy a, no lo voy a decir, ah, no, no, está bien, está bien, pero hay, hay que insistir con esto. Una cosa es el pecado y otra cosa es el pecado. Lo que hay que odiar es el pecado, no el pecado. Yo consigo un valor pensar en el lector. Oh. No sé cuántos escritores se ufanan de no pensar en los lectores. Son todos, no, no son círculo, versos, son todos versos. Son además todos. de eso, además de pensar, de estar pensando en darle información al lector, me, en realidad me refería a cuánto confías en el lector, porque insisto, en la no, maquinaria. Hay, hay un montón no, no, de no, no, información no. para que el lector lea los cuentos, tal cual vos los imaginas No, no, el cuento, el cuento, los cuentos son totalmente independientes. No les digo, miren, lean para terminar entenderlos, para nada. El, eh, no sé si ustedes conocen, sabiendo las enormes distancias, eh, una obra musical de Bella Bartok que se llama Microcosmos. Si han estudiado piano, seguro que pasó por ese, por ese, esa obra. Microcosmos, con casi lo pida buscar. Este, ¿Qué es el microcosmo de Bartók? Es una obra para piano solista, que la obra más famosa de allá adentro es El alegro bárbaro, este, una obra que Bela Bartók, músico húngaro del siglo XX, compuso para delectación del público, pero también como materia de estudio, para que los, los chicos que están... Chao. Gracias por haber estado los chicos que están aprendiendo eh, eh, eh, a tocar el piano, con ese libro puedan ejercitarse y tocar mejor. O sea, el, el, la partitura del microcosmos de Bartol tiene una función doble. Por un lado una, fu una función de fruición, de goce estético del oyente, y la otra función pedagógica. Eh, yo amo enseñar. No, no, si vos me decís para qué nací, yo nací para enseñar, no, no vuelta de hoja. Me apasiona, me apasiona... Este, puedo llegar a quedarme hasta después de horas sin ningún problema. Yo no pongo en el taller el, el taxímetro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Está todo bien con la, la cámara? Sí. ¿Qué problema no, hay? Eh, a veces te come la... Bueno, retrocedela, retrocedela. Ahí está. Ahí agarra todo el cuadro. Marcelo. Sí, perdóname que termino la idea. Con este libro, entonces, eh, como me resulta muy... muy sencillo, digamos, eh, explicar cosas por escrito, dije, bueno, vamos a hacer lo que muchos autores dijeron, no solamente lo hizo Stephen King, vos lo hizo también en su prólogo, vamos a contar la génesis de los cuentos. ¿Para qué? Para que la gente que está aprendiendo en los talleres lo pueda aprovechar. ¿eh? Entonces, la función del libro es doble. Por un lado, el disfrute de los cuentos en sí, con cuentos que son muy claros, cuentos autoconclusivos, cuentos que proyectan cosas para en la cabeza del lector, seguramente, pero eso ya depende de la interpretación de cada cual. Yo lo único que hago es contar bien una historia, bien del mejor modo posible con lo, lo que sé para tenerte de contar. Y después dar cuenta de eso, porque de esa manera le estoy allanando mucho el camino a la gente que quiere escribir cuentos. Cuando vos encontrás la, los comentarios atrás, las glosas de la marginalia, ves que hay un camino que es realmente ya hubo otro que ya pasó por ahí y ya no te vas a tropezar tanto ¿ven? en ese sentido hay un montón de nociones teóricas que se ven en la práctica en los cuentos ¿Sí? esa, esa es la clave de, esa, o sea, de ese la libro la marginalia la existe con una eh, intención pedagógica pero... totalmente pero no para que entiendan los cuentos o sea, los cuentos los, los puedes leer solo, sin leer eso y listo hay gente, que, por ejemplo, la marginalia Agarra y eh, Granato se leyó solamente, está loco, se leyó la marginalia luego de los cuentos. Pero no le entraste a los cuentos, no, empezó por la marginalia. Pero eh, está lleno de spoiler eso. ¿no? <risa> <risa> ¿Qué vas a hacer? Este, y la otra es que eh, podés tranquilamente leer primero los cuentos y después la marginalia. Pablo Di Marco, por ejemplo, eh, sugiere que la gente lea el cuento y la nota pertinente de la maquinaria, Porque me dice, ¿sabes por qué lo, lo digo eso, lo, lo sugiero? Porque el tipo que leyó el cuento lo tiene bien fresco. Entonces, después va y se fija cómo fue el truco, cómo se hizo. ¿eh? Entonces, bueno, la idea es eh, sentar de alguna manera cátedra, este, entreteniendo por un lado al lector en su parte de fluidor de cuentos, ¿eh? Este, ese chico que éramos, que nos encantaba que nos sentaran a contarnos cuentos antes, este, y también por otro lado, algún posible lector que, si bien no es escritor, el escritor le sirve para la mente, pero el tipo que no es escritor, por él dice: Me da gana de escribir, porque este hombre, y Marco, un server, está, eh, pasó por una etapa de mucho placer, y me gustaría que por esa misma etapa. Quiero, quiero disfrutar la literatura así. ¿Eh? Estoy harto de, de leer cuentos que no, no conducen a nada, que no terminan a ninguna parte. Pero este tipo sí termina, empieza y termina. ¿Se parece a Edgar Allan Poe? Sí, bárbaro. ¿Y qué problema hay? Honestamente, una Ferrari se parece a un Forte, ¿no? Digo, esencialmente son iguales. ¿eh? Pero sin el Forte no hubo Ferrari. ¿eh? Atente, ojo. Así que hay que prenderle una vela todo el tiempo a estos grandes clásicos que fundamentan la literatura de uno. Yo soy retrógrado, decimonónico, recontraclásico, y la gente lo agradece, esa es la gran paradoja, en lugar de quedarse en bola leyendo un cuento que, que de una señora que se siente muy mal, no sé por qué, y bueno, y ya terminó, es una señora que se siente muy mal. ¿Y dónde está la, la, la ¿Vieron cuando éramos, éramos más chicos decíamos, Iraneda? ¿Se acuerdan? Decíamos, Iraneda, cuando te contaban algo que, que no, no, no, no tenía, era una papita hervida. Nosotros decíamos, Iraneda, como diciendo, ¿y la anécdota dónde está? Nosotros en el taller preguntamos preguntamos completamente ¿cuál es el nudo del cuento? y es una persona que está bueno en todo caso es el punto de partida pues si vos es personaje persona que no lo hace cambiar para que esté bien o para que siga mal por una razón determinada cuento no hay en todo caso hay un caso psicológico de una persona que se siente mal y punto agarré y hacer hace un retrato poético y listo el pollo si la poesía está para eso la poesía no tiene por qué contar no, no es una narración. Hay, Por supuesto hay un montón de obras de la poesía universal, entre ellas nada menos que El cuervo de Roland Powell, el Martín Fierro, que me, que me demuestran lo contrario. Pero por lo general la poesía no está hecha para contar un cuento en verso, digamos. Es muy raro, Martín Fierro es muy raro. Es una obra, una rara avis en la historia de la literatura. Eh, Además, pero la, las este, sagas francesas, nórdicas, eh, eh, del este, de Europa del este, este, y españolas, eh, están en verso. Eh, la canción de Rolando... Y bueno, y bueno ¿qué, ¿qué vas a hacer? Está bien, pero en esa época estábamos en pañales todavía en la escritura. El Forte tenía... empezaba, Hacía chaca chaca y fuera bigote para poder hacerlo andar, ¿se acuerdan? Para hacer la chispa. Bueno, ahora esto ya pasó, ya está. Pero que el auto anda, eso tenemos que los siete Ya sea que tenga un aspecto de una caja de zapatos como el Forte o el, el bello diseño de, de Adolf Hitler, de, del Wolfgang, que lo inventó Hitler. ¿eh? O la maravilla, digamos, de, de los últimos modelos aerodinámicos que conocemos hoy en la industria automotriz, que funcionen, que caminen, que lleven a la gente, que, lo, que el tipo se suba al, al cuento, como quien se sube a un tren, y no para hasta que vos decís la palabra fin, que, le, que el lector se suba y disfrute. Ya bastante, bastante mierda en la vida de afuera para que uno tenga que sufrir también en, este, en, en la literatura. ¿Para qué leer una cosa abstrusa que no tiene sentido y que nos lleva y encima no lleva a ninguna parte? Porque lo dice página 12. Y el origen de la palabra cuento es la cuenta que... Sí, le, le, y hay una cosa muy interesante también, porque el origen inglés de la palabra... De que, ¿eh? Y venía de contar... La, sí, computare, en, la, en latín, computare, se usa para el contador de cifras y el contador de cuentos. Nosotros sumamos información, como pasa con esta pobre chica del, del cuento que leí recién, y llega a un desenlace, y con cosas, digamos, que, tiene, que son pertinentes ese desenlace. ¿Qué pasa con el contador? El contador también nos suma. Eh, barra de chocolate y tornillos. No. Te este, sumas tornillos por un lado y barra de chocolate por otro. Hay una coherencia y cohesión en el balance que ese debería ser el desenlace de los cuentos. ¿De, ¿De qué se digo? Tenemos una contadora. Ah, un o sea, es una contadora al, al cuadrado. Contadora de cuentos y contadora de cifras. No, un... Otro nos puede o sea Listo. Entonces, bueno, vos en los cuentos vas contando indicios, vas dando pistas, el hermano que le tocaba el culo, el, el marido que le hacía los cuernos durante dos años, ¿me explico? O un aborto, no, no pudo tener hijos, no llega a fin de mes, los otros le fueron la guita, son todos son todo tornillos, bulones, todo así, pero están dentro del mismo conjunto, ¿ves? Entonces yo sumo todo eso y llevo un balance, ¡pum! La bebita, 12 pisos. Listo, puro, Bien, y ya terminó la, la falta de puntuación al no, final no nos contaste. Bueno, era lo que yo le quería preguntar. Claro. Pero, pero, <risa> pero nadie, nadie se anima a tirar una hipótesis. Yo, mí, le, yo no lo he querido nunca. Me parece que, por, como lo, me parece que tiene que ser contado como lo contaste vos, a esa velocidad. Me sí, parece claro. que la falta de puntos tiene que ser ¿Por Porque ¿no? estamos, digamos, eh, hablando de una abadía de un convento entre las montañas. Este, sin la mínima preocupación salvo adorar a Dios, o estamos hablando de una mujer que tuvo una vida de mierda, pero le pregunto. Ah. Está loca esta mina. Si vos decir, bueno, sí, eh, está como una loca. Sí, todo exacto, que... exacto. Yo, no, yo nunca pisé un gabinete psicológico salvo para, me mandaron un laburo para, para entrar ahí, como ya les digo, prefiero eh, darme guita yo y no al, al psiquiatra, ¿viste? Pero la gente que tiene ese ventarrón en la cabeza... ¿no? No, no, pueden, no pueden parar como la gota que va desencadenando y si, sí, no, no, no, es, exactamente explotó Esclotó, listo, estalló, listo el pollo este, para una, una sensibilidad de una persona conservadora, tradicional este, que tenga las cosas más o menos claras que sepa de valores humanos va a ser una puntuación que tiene que ver con una puntuación más bien clásica ahora, si vos querés contar, es como en, la, como en el cine el, el, el, el, el cine heredó de la ópera el tema de los leitmotiv, motivos, el motivo conductor. Pam pam ¿qué es eso? Sí, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo el personaje de Dalgéide. Es una música marcial, es una marcha y con arrestos realmente agresivos. Bueno, no va a ser lo mismo para la princesa Leia, la música. Bueno, la puntuación, la música, la puntuación es la música de la literatura. No va a ser la misma, no puede serlo, tengo una cabeza absolutamente desquiciada. Es eh, más, pero en otros cuentos también tenés gente muy desquiciada, los, los, los personajes de mis cuentos son gente bastante loquita, viste, y no trabajás con ese criterio. Bueno, ahí remito aquello que decíamos quería lograr una multiplicidad que lo sin ponernos de acuerdo, este, eh, pero sería difícil Jorge en, Lina. Sería difícil en tercera persona contar la misma historia claro. sin claro. la puntuación. No, voy a, voy a hacer el intento ahora. Mira. Nunca lo hice, pero es un buen desafío. Pero a mí me, me parece que suena como mejor en primera. Mira. Sí, totalmente. Sí. Este, en estilo prim, en primera persona. Pero vamos a hacer un pequeño intento. Ahora que le han dado en brazos a la beba ella se dijo, ya van a ver cómo soy capaz yo de cuidarla de este sofá. Y sigo pensando, yo, la loca de la familia, yo la separada sin tener el secundario, yo ganando un sueldo de mierda, yo la que hace mil años tuvo un marido que se estaba cogiendo a la vecina durante dos años enteros delante de su propias narices. Y mi hermano se dijo, tercera persona, es He una no, no, no. segunda Claro, pierde todo, pierde, pierde. pierde. Es lo que no, volvemos al principio, no, principio perdón. La segunda tiraría un poco más, se... no, no mejor que la primera. Pero, pero se, se parecería, en segunda. segunda, segunda se claro, se tiene razón. Tiene razón. Tal cosa Usted especial. le dan el velo, busca hasta la otra, no, sería barro sí, sí. Yo creo que es mucho más cercano a una segunda persona que la tercera que intenté hacer así, que es un desastre. Volvemos a lo mismo. El cuento no es que se cuenta, es cómo se cuenta. Ahí está la plana, ahí está la plana. Y de paso, cosas que sí cuento, por ejemplo, en la, en la Marginalia, por pues si se le pasaron al lector, yo tuve en la cabeza homenajear a Julio Cortázar. Por supuesto, no se culpía nadie. Exacto, señor, ahí está. Qué gran cultura hay que tiene la gente mayor en, esta, en este lugar, ¿eh? Son años. Bueno, ahí está, años de lectura. Miren, y, nosotros, y nosotros los jóvenes, ¿no? no, no está, nada. Nada. Vos este no se culpa a nadie. Sí, sí, bueno, ¿Te acordás sí. cómo termina y dice, y 12 pisos? Y 12 pisos. ¿Y 12 pisos? Bueno, el, el tipo que lo lee eso, por ahí le encuentra la cita. Por ahí no. Son 12 pisos y dice, ah, mira, qué guachito, está aludiendo a cortar. Lo que está bueno de. Yo a veces cuando hablamos con, con el grupo de, de lectura, eh, hablamos de intertextualidad, ¿no? De usar cosas de. de y que. Está bueno cuando está usada de manera tal que el que está leyendo el cuento, aunque, aunque se pierda el guiño que se está haciendo al, al claro. otro texto, se entiende igual. Exacto. ¿sí? Porque si vos lo utilizás como una cosa que si vos no leíste el otro texto, eh, no entendés lo que estás leyendo, entonces no tiene ningún sentido. Mire, así, hay, hay un ensayo de Humberto Eco. Eso es el que no, es Eso el, es el novio. El mismo, exactamente. Pero. En lugar de ser un, un, un experimento, o sea, yo le digo a mi gente, porque era al testigo, hagan sus experimentos acá, que el lector no tenga que pagar los datos rotos de sus experimentos. Pobre tipo, ¿viste? Vos decir, che, ¿qué libros te llevarías a una isla de Zeta? Bueno, eso no, porque encima del pelote voy a tener en la isla de conseguir comida, un abrigo, un techo, tengo que leer una carajada. Mejor no me llevo nada, ¿viste? Me voy a llevar a un autor que me guste, por ejemplo publicidad subliminal publicidad subliminal pero lo cierto es que eh, yo trato de que el lector disfrute con lo que hago ¿para qué? primero disfruto yo con un cochino eso no me lo quita nadie pero el libro ya no es tuyo el libro ya es, es de otro vos, paralelamente a eso tenés una infinitud de libros no te van a alcanzar toda la vida para leer los libros que hay que leer por eso yo tengo 16 libros míos. En contraposición, tengo yo una, una infinita biblioteca que puedo disfrutar. Yo disfruto escribiéndolo, pero no los vuelvo a leer los cuentos. No, nunca, nunca me senté eh, a terminar la, la, la completa Victoria de las sombras. Yo siento que ya parece novismo esto, pero no es mío eso. Ya. Honestamente, ya no es mío. Marcelo, viste sí. que nuestro taller está orientado a autores contemporáneos argentinos. Sí. Eh, ¿Qué autores? ¿Recomendarías actuales, eh, con esto no quiero decir jóvenes, pero que estén viviendo todavía? Sí, escribiendo que estén vivos, vivo, sí. Bueno, Carlos Chernóf es para mí es un genio de literatura, mi maestro Vicente Batista. Batista, podemos mencionar al, para mí, el más grande escritor argentino eh, de, lo, de los últimos 40 años, que es este, Fernando Sorratín. Eh, después, digamos, de gente que está viva, digamos, en este momento. ¿no? Después, bueno, tranquilamente podemos encontrar a Pablo Di Marco, que lo he tenido acá, que es un excelente narrador. La gente que pasó por acá, Cristian Acevedo estuvo por acá también. Sí. Eh, Pablo Laborde, son gente que, me, que a mí me han dado satisfacciones atómicas, ¿no? Pablo Forchinito, por ejemplo. Este, es gente, digamos, que, que me encanta verlos volar porque para eso nací. Más, este yo me vuelco más a, a una literatura de género. Por lo tanto, digamos, cuando encuentro un autor como Carlos Gardini, murió hace dos años, lamentablemente. Carlos Gardini es un pedazo de narrador, lamentablemente no puedo mencionar una la lista que, claro. que pide recién, pero lean a Gardini, sí, sí, consideren sí. que está vivo, el autor está, está más vivo que mucha gente viva, va a un estado muerto, ¿me explico? En Gliberman, en Casablanca, está más viva que cualquiera de los espectadores que no entiendan lo que están viendo. Así que, sí, yo, yo empezaría por ese lugar. Este, rajarle a, a, a la gente que, que habla en términos, con términos raros, cuando le hacen en entrevistas, ¿viste? Que parece, vean, vean qué astuto que soy, ¿viste? vean qué inteligente que soy, no se entiende un carajo lo que escribo, a mí me importa un pito, ¿viste? total, si yo no vivo de esto, vivo de la herencia de mi viejo, o soy psicoanalista, si yo no trabajo, yo sí trabajo, por eso quiero sentir que mi lector se sienta respetado. El tipo pagó su plata, puso su tiempo, tiene que tener buenos cuentos, punto. Sí, este es un libro que, que, que está súper, se nota que está, tiene un trabajo, se nota el trabajo yo, de conexión, se nota. Yo que está se todo nota que, que vos predicas, o sea, que lo que vos predicas ¿Sí? en tus talleres lo aplicás a tu propia. Es que el, el tema es que no, no lo predico yo. Lo, lo han predicado antes Juan Bosch, Horacio Quiroga, Jack London, Edgar Allan Poe. Son los autores de siempre. Si vos traes un carro, y yo te voy a decir que eso no es un auto, lo siento mucho, un carro en México sí, pero un carro, un carro como de madera, con ruedas, y todo, eso se parecerá en todo caso a un automóvil, pero esto no, no se mueve por sus propios medios, ¿eh? como pasa con un automóvil, se parecerá porque tiene cuatro ruedas. Que es, pero eso es un carro y otra cosa es un cuento. Una cosa es una, un estado de ánimo, como decíamos recién, o un experimento. Dígame con una mano al corazón. Cuando agarran, por ejemplo, esos, esos cuentos, concursos de cuentos, dicen, bueno, vos participaste ahí, vos participaste, yo también, bárbaro. le hicieron el cuento que premiaron? Y no tienen pie de cabeza. Honestamente, qué sé yo, no se parecen nada a London, a Poe, a Bradbury, a cualquiera de los grandes maestros del cuento. ¿Por no les ha pasado eso digo yo. Así que bueno, yo digo esto. Eh, uno tiene derecho a escribir lo que se le cante. Lo que no tiene ningún derecho es encargarse en el lector, que es muy distinto. Yo no, no, no puedo elegir los cuentos ni las temáticas. Yo no puedo escribir un, otros libros que no sean esos. No puedo, porque sería otro, tendría que estar otra cabeza. Pero lo que sí voy a tratar de hacer es que los cuentos que yo escriba, los argumentos de mis cuentos, lleguen al lector, ¿no? como me han testimoniado eh, eh, y las críticas lo dicen también, ¿viste? son cuentos que pegan, llegan fuertes. Cuentos que vos perfectamente podés, eh, hablando de género, como dijo Nico Américo Ortiz, como lo, lo firmó en la contratapa, cuentos tranquilamente podés guionarlos para la dimensión desconocida o para hablar mismo. Hay mucho puesto en juego ahí, hay mucha sensibilidad puesta ahí. Yo no puedo hacerlo analista. ¿Lees cosas fuera de la literatura de género, o no? Sí, todo. El libro que cae en mis manos lo leo. En, en este momento pareciera que la Argentina está representada por, o sea, Roque Larraki, Samantha Lueblin, Ariana Harwich, mm. Adrián en Enríquez. ¿Lees estos autores? Que... Algunas cosas sí, ¿viste? algunas cosas son buenas, otras, como te digo, no terminan, qué sé yo. La mesa de es buena. Este, logra, logra llenarte de, de angustia, digamos. ¿no? Está bastante cercano a lo que yo busco también, siendo no de género. ¿no? Uh -huh. Pero, sí, digamos, hay... Yo leo de todo porque lo necesito. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, eh, voy a dar un taller de literatura fantástica. Lo hice en la Facultad de Filosofía y Letras. Este, pero en mi taller abierto a todo el mundo tengo que conocer todo lo que se está trabajando en literatura hoy día para poder dar un buen taller. Porque si no. Pero y aparte, tarde, por una cuestión de gusto una también. Una vez en el taller de Marcelo, fue una cosa me. Empezó a leer un. un texto y empezó a leerlo. Era genial. ¡Qué bueno! He escrito estalones. <risa> no, hoy... <risa> Pero no la verdad, Ese es un truco que no puedo hacer más. ¿Sabes por qué? Porque <risa> en la. En la yo me burlo de los intelectuales hoy, no de los intelectuales. Entonces, bien, ¿no? este, agarro. Bueno. ¿Eh? Que no sabía que no. escribía talones. No, no, ¿Sí ¿Sí ¿sí no. Talones? el ¿Talones? Nada. Ah, no El arroz de Rambo. Ah, el rango de Rocky <risa> <nombre> de. Rocky? <risa> eh, este hombre no se olviden que en Rocky ganó el Oscar al mejor guión y lo escribió él. O sea, escribió y que sabe. Sabe, o golpeó de Sabe. Yo me enteré, yo la verdad que yo ni las he visto yo no pero desmenté yo otro día que había escrito Heredia Ahí está. Me senté una sorpresa. Eh, ya ni no me acuerdo que era la primera, la segunda, ¿Ah? presentaré el otro la día. No ¿Cómo, ah, ¿cómo, la cocina del infierno. La cocina del infierno. Eh, eh, está, está. Me, yo me llamé una sorpresa con un cuento que leí de Chaplin. Claro. No, Meryl Monroe escribía muy buenas poesías también. Muy sensible. Este, y era una gran actriz. Bueno, nosotros tenemos el nuevo literato Gonzalo Heredia. ¿Con, ¿con eso a Un actor. Ah, ¿qué hace? Yo, novela. No, no, no, no, no, no, ¿Hace no novelas? Y acaba de publicar una novela muy vendida con el topogo, pero eso es porque es actor. Ah, <risa> yo digo que tenemos un actor literato. <risa> yo estoy haciendo Mira, un actor. Mira, ¿saben qué? Me con él y escuché a los Cuando yo era chico... Muy bueno. Bueno, pero nosotros tenemos que no, literato. Es un, no es un juicio de valor, sino una descripción de hechos. Cuando yo era, era muy, muy jovencito, poco más que ahora, este, había un libro que era, había causado sensación. No había pendeja que no tuviera ese libro. Era la poesía de Guillermo Vilas. Un libro de, <risa> <risa> un libro de poema de Guillermo Vilas. Este... No, no, pero. pero ¿por por ahí, en, no no es que era malo, directamente vos vos pensás, ¿Qué sé yo? Para, para mí, un cuento malo no existe, no es un cuento directamente. Claro. ¿Ves? O sea, no, no, es, no es que sean poemas malos, no son poemas directamente. Claro. Y me acuerdo en, en la revista Satiricón, que era, fue la antecesora de la revista Humor, le habían hecho una, una parodia. Entonces, decía, eran todos, como dice del derechito y para abajo, ¿no? Decía así, Bota, bota, pelotita, ¿cómo bota la pelota? <risa> bueno, pero el estalón está bueno. No, es una maravilla. Yo el truco que hago ante, ante los, los intelectuales, entre comillas, que son más bien intelectuantes, porque actúan de intelectuales, agarro y, este, y, y les digo, les leo una parte para hablar de lo cósico y, lo, y de lo ideico. ¿no? La clave de esa primera página de la novela, de la gran novela de Silvestre de talón La Taberna del Infierno, ¿no? este, habla del calor supremo que hacía en ese año de 1948. talón le puso ese año, porque fue el año que nació. El año 1948. Así ya tiene. setenta? décadas. 70, bueno, 70 envidiables años Bueno, la cuestión es que. Eh, él pone en acción el calor en, esa, en ese momento de la novela. Muestra cómo los chiquitos eh, cubiertos de betún, porque laburan eh, en tareas de, de mostrar zapatos y todo, corren detrás del camión de hielo para tratar de refrescarse el agua que cae. Te ponen, por ejemplo, eh, ventiladores que no funcionan, por, aunque funcionen, porque es tanto el calor que hace que, que dan calor más que frío. Y te cuenta, por ejemplo, dice un momento, en la Cocina del Infierno, es en el barrio italiano de Nueva York, en la Little digamos, ahí tenés las casas en esa época muy angostas. Entonces decía que... ¿eh? La ropa colgada. Sí, saben lo que dice Stallone? Eso es en el nivel informativo. Stallone habla de pentagramas, de la ropa como notas en un pentagrama. Eso hay sí, que es ser mucho. poeta el para de el de que mira le corre frío bueno, entonces yo les digo, no les digo al autor qué es, esto pasa la, sigue la charla, digo, bueno, miren, esto fue escrito por. Escuchá que es linda la anécdota. Sigue la charla, y yo le digo a la gente, digo, bueno, esto leer, que acabo de leer, leí hace 10 minutos para que se olviden un poco, ¿no? Fue escrito por un pensador norteamericano del siglo XX. ¿okay? Eh, a ver si ustedes lo descubren. Eh, Silvestre de ¡ja, ja, ja! se risa. Son eh, dos pasos y, y Ernest Hemingway, pues, Entonces, entonces decís, bueno, Hemingway, nosotros yo creo que dos pasos, son dos pasos. Y después, cuando muestra la tapa, mira, había una rubia, una rubia que abre los ojos así y te encandila. Bueno, vos tenés que ver esos ojos zafiro abiertos así, yo digo, esta mujer me encandiló directamente. Era, era increíble, pero parecía. Porque se quedó, se quedó paralizada, se quedó paralizada. ¿Cómo este tipo que es un animal escribe mejor que yo porque soy un intelectual? Es que es un animal y bueno, es que ahí está pero te demuestra el prejuicio te, te demuestra el prejuicio del intelectualo ahí está la clave la clave de la cuestión esa, esa es la clave de la cuestión vivimos en base a prejuicios y cuando nos muestran San Martín se lo hizo a, a un par de gente que decía que era muy conocedora de vinos agarró le, dio, le sirvió un vino, Crespi, toro, ¿no? La etiqueta decía toro y el tipo, es qué porquería esto, por favor! Y le sirve un, un rutini, este... Ah, no, este sí, que es un vino de la gran perra. Y San Martín sabe que le dijo, me cambié las etiquetas, pelotudo. ¿Ves? Al, al vino fino le había puesto la del Crespi Seco y al Vino Berreta le puso la de Routini. Toma. que se vayan a cantarle a Gardelli. Todavía no había nacido en la época de San Martín, pero tranquilamente se van a cantarle a Gardelli. Así que bueno, la, el, la cuestión es esta, miren, eh, sapore y sapere, en latín, tienen exactamente la misma raíz. El que sabe, sabe. ¿eh? Sabor y saber. ¿Alguna pregunta más? No, ¿por qué no lo puedes hacer más? ¿Por ¿Qué truco? El de... Ah, porque me escuchaste ah, y dije, no, por una razón de, de estupidez este, no congénita. Resulta que agarré y lo hice en un programa del canal. Ah. Entonces, la gente cuando llego a los pueblos dice, ¡Ah, ya no, si es de tal <risa> Y porque lo vi, pues entonces no lo usan si más. Gusta, sí, claro, que yo voy, claro, sí, claro, viste, pero por lo menos vieron me por, por el programa. Me buena, claro. Claro. siempre me gusta saber si de físico, pues eso no, sí, está muy bien, está muy bien. No, no, no, creo que no me quedó nada en el tintero. La verdad, lo he, lo he pasado muy, pero muy bien. Creo que ha sido como dos horas de, de charla. Así que les agradezco mucho su honor.